Bienvenidos a todos a este post after work de SEOSEM de la Latina Valley. El after work que hicimos la semana pasada sobre SEOSEM, donde no lo pasamos tan bien, donde, donde estuvimos eh, más de 100 personas eh, hablando y debatiendo en las mesas de tem temáticas. La verdad es que fue, fue, fue una pasada, o sea, siempre es una pasada y sobre todo después de verano, que vinimos con ganas. <risa> con lo que este es la primer, el primer post after work que se hace, que lo hacemos por retransmitiendo en todos los canales de Emilio, de, de YouTube, de Twitch, de LinkedIn, de Twitter, eh, también mis canales. Ah, lo estamos retransmitiendo por todo porque al final nos apetecía, nos apetecía traer invitados también, con lo cual, vamos, a mí me está... Eh, tenía muchas ganas de que, de que empezásemos por eso mismo, porque me, me mola mucho el que hayamos preparado diferentes eh, charlas temáticas que van basadas también en las mesas temáticas que más triunfaron en el After World con lo cual, bueno, vamos a darle caña. Pues sí, eh, comentaros que estoy comprobando de que estamos emitiendo bien en, en LinkedIn otras, y estoy probando otras redes, pero lo primero, preguntita, ayudarnos porque es la primera vez que hacemos un eh, streaming simultáneo en todos los canales de, de David, en todos los canales míos y claro, a, eh, esto se puede liar. Entonces, pregunta, ¿se escucha? ¿se oye bien? ¿se nos ve bien? Entonces, supuestamente estamos emitiendo desde Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch, eh, Facebook y Twitter. Entonces, preguntita. Los que estáis llegando a este a este streaming, eh, se nos escucha, se nos oye bien y os agradecemos vuestro feedback porque al fin y al cabo primera vez que organizamos este streaming conjunto. Eh, hay que tener en cuenta que este eh, evento concreto de para profesionales y CEOs lo llevábamos ya. Mira, Pablo, muchas gracias por ser el primero desde YouTube que nos da feedback. Eh, este evento lo llevamos organizando hace unos cinco años aproximadamente. Eh, lo que ocurre es que eh, lo organizamos primero presencial en Madrid, en Torrespacio, eh, pasamos a Barcelona, eh, luego tuvimos demasiado éxito empresarial y nos entretuvimos demasiado en montar negocios, tanto David como yo, y eh, llegado el año pasado dijimos, mira, no puede ser que... Eh, que no hagamos cosas juntos y porque no retomamos este evento para profesionales de SOISEN. Y claro, la idea es que eh, durante la próxima hora, hora y media, vamos a estar eh, sacando aquí a la palestra para interrogar, debatir, charlar, conversar a los asistentes y patronos de este Afterworld de SOISEN que tuvo la, lugar la semana pasada. Así que, eh, ¿algún comentario antes de pasar con nuestro primer invitado, David? nada, que estéis bien atentos y que disfrutéis de este post-afterwork, que la verdad me parece me parece algo súper chulo, encima el poder retomar otra vez esto y bueno, si, si funciona y os gusta, pues para el próximo afterwork, apuntaros a los que no vinisteis y los que vinisteis pues lo he dicho, apuntaros tanto al afterwork como al post-afterwork, que siempre, siempre es interesante Pues muchísimas gracias, que, que estamos teniendo un stream de comentarios bastante intensivo, la verdad eh, muchas gracias por vuestros comentarios, Esther, David, Juan, eh, Paco, Catalina, Xavi, Xavi, Xavi, desde mi Twitch, <risa> quiero subir mi Twitch, eh, Twitch, eh, Twitch, tanto SEO Rosa como Emilio Márquez. Sois muy bienvenidos. Entonces, vamos a empezar con eh, un muy buen amigo y gran profesional. Bienvenido, José Ramón. Buenas tardes, David, buenas tardes, Emilio. ¿Cómo estáis? Pues eh, primero agradecerte que eh, desde SackGround empresa de hosting, hayas apoyado como patrono y sponsor este encuentro de SEOSEN de la Latina Valley, y aparte de agradecerte ese apoyo a que el encuentro fuera posible, también era para anunciaros que tenéis un ebook de descarga gratuita, precisamente hecho por seos que ha editado Ground. Con lo cual, si nos comentas un poquitín de ese ebook, mientras yo busco la URL y la comparto en el chat. Sí, es, es un e-book. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Eh, nunca había visto un, un, una barra de chat con, con tantos iconos diferentes de tantos canales. Eh, enhorabuena, <ríe> lo estás haciendo muy bien. Eh, es un e-book que se llama pues, eh, con, Aprende SEO con los mejores y las mejores. Y es un e-book que es, eh, en el que hay 28 eh, coautores y hablan de 29 temas diferentes. Son 367 páginas de... Completamente dedicadas al SEO, además cada autor le ha dado su propio estilo, pero siempre teniendo en común que es eh, contenido para aprender, contenido para poner en práctica alguna estrategia ya desde el momento que terminas un capítulo y eh, hecho con mucho cariño y, y, y con mucho amor por parte de, de la comunidad SEO española, a la que le agradecemos muchísimo, eh, de verdad. Eh, fue una obra bastante... Compleja porque era mucho material y muchos autores. Nos llevó unos cuantos meses, pero el resultado final es excelente. O sea que os animo a descargarlo. Ahí está. Están dejando ahora el enlace. Y para aquellos que queráis ver la lista completa de ebooks simplemente es ir a SiteGround.es y en el pie de página ya aparece el listado completo, así como nuestro canal de YouTube, etcétera. Pero ahí, ahí os han dejado el, el enlace. Muchas sí, gracias por la oportunidad de dejarme hablar de él. Sí, <ríe> es no, obra de, de arte. De hecho, encima que creáis un muy buen contenido, eh, creáis un muy buen contenido sobre la temática que vamos a, y gratuito, que vamos a tocar. Y para quienes no conozcan, porque eh, aparte de crear contenidos con webinars y e books gratuitos, pero en realidad, SiteGround, eh, ¿qué hacéis exactamente y en qué aportáis valor añadido? Bueno, somos un proveedor de hosting de servicios gestionados de WordPress. Un, por decirlo más corto, un hosting especializado en WordPress. Y bueno, la, las diferencias fundamentales con, con otros competidores es, es, son fundamentalmente las herramientas, bueno, aparte de velocidad y seguridad, eh, una plataforma muy rápida con eh, seis data centers divididos en cuatro continentes, eh, las herramientas que ponemos a, nuestra a vuestra disposición, a nuestra y a la vuestra sobre todo, a vuestra disposición en, en nuestro panel de control que se llama Site Tools. Eh, herramientas para agencias, herramientas para desarrolladores. Algo que es pues, como un nivel por encima del hosting, ¿no? Además de todo lo relacionado con un servicio gestionado de Wordpress, con actualizaciones automáticas para quien las quiera, backups diarios y a discreción, que además están ubicados en diferentes data centers por temas de seguridad y, sobre todo, los plugins que estamos desarrollando y que, bueno, eh, aglutinan mucha eh, funcionalidad dentro de los mismos para que no tengas que instalarte cinco o seis de los otros, que es eh, SiteGround Security, que es un plugin de seguridad, que, que bueno, que ya solamente creo que tiene como tres meses y ya vamos en, en 400.000 descargas o algo así. Está muy bien, es gratuito, lo podéis encontrar en el repositorio. Y SG Optimizer que vamos con 1.600.000 descargas o algo así, que podéis encontrar también en el repositorio para clientes de Stayground, que es una suite de optimización, tanto del frontend como del bucket, de todos los ficheros estáticos, etcétera Muy útil para todos aquellos que tengáis... Eh, Websechas en WordPress. Eso es eh, fundamentalmente eh, el, el valor fundamental, lo que desarrollamos por encima del, eh, del, del sistema de hosting. Muchas gracias, Mon. Un placer, como siempre, tenerte por aquí, compartir rato contigo, que siempre es eh, súper agradable. Y, y bueno, pues muchísimas gracias también por apoyar el, el evento, ah, como no. El evento está genial y lo seguiremos apoyando. Está muy bien y lo recomiendo a todo aquel que nos esté viendo y no haya ido, pues ya está tardando al siguiente. Muchas pues gracias Mon, nos vemos en la semana que viene en un live eh, tú y yo, precisamente el miércoles, sobre eh, solo sobre Black Friday. Y solo a los que no estáis ahí, ahora por aquí, eh, invitaros a que en mis canales hablamos Mon y yo específicamente de Black Friday este próximo miércoles por la mañana. Muchas gracias, Mon. Nos vemos. Chao. Bueno, hasta luego. No, pues ahora toca eh, paso a una de las mesas temáticas eh, que es la de SEO local. Y para tema SEO local, pues hemos, tra hemos contado con Manuel Revert. Manuel Revert, eh, muy buenas por aquí. ¿Tienes el micro silenciado, creo? Sí, porque antes estaba... Bueno, buenas tardes. Antes estaba hablando José Ramón y estaba detrás, no sé si se escuchaba, pues por si acaso. Por si acaso. <risa> Encantado, chicos. Muchas gracias por venir al, al evento y por, y por animarte a participar en el live. No suelo ser... Siempre estoy, como dice Lino, escondido detrás de las piedras. O sea, que lo que pasa es que me veía un poco la... Obligación moral de devolveros, porque, hombre, eh, lo que montáis está muy bien y qué menos, ¿no? Pero solo está escondido detrás, sí. <risa> eso es. Eh, la, la idea es hablar un poquito sobre SEO local, sacar eh, 10-15 minutitos, nos acabamos a hablar, a hablar, pues, eh, hemos apuntado varios temas que creo que pueden ser interesantes y que entremos a debate. Eh, bueno, aparte de eso, eh, que comentar, en las encuestas que enviamos, Parte que me, que me gustó también bastante, no la, la, la parte de qué parte buena sacasteis del evento. Que Eso también me parece interesante para gente que quiera venir a los siguientes After Work. Eh, tú lo que comentaste es que había una gran cantidad de, de, y diversidad de profesionales y, y la verdad es que me parece súper acertado. Porque, ostras, eh, ¿qué tipo de profesionales encontraste tú? ¿Cuáles fueron los perfiles que a lo mejor te pudieron sorprender más? Pues mira, yo por un lado, en mi caso... De, digamos que aparte del aprendizaje puro que tienes y de, del networking, en mi caso iba buscando networking de, de contratación no a nivel SEO como tal. A nivel SEO creo que a día de hoy tengo los diferentes sitios en los que trabajo, eh, tengo equipos a cargo y la verdad que en todo estoy contento con los equipos, pero sí que la parte de Paymedia... Eh, buscaba profesionales agencias proveedores que me dieran ese servicio para cuentas grandes en este caso yo soy responsable de la cuenta soy responsable de captación de tráfico en una entidad bancaria en unicaja banco bueno. y ahí necesito un proveedor fuerte entonces venía un poco con esa expectativa pero me encontré con que dentro del propio mundo seo que es el que me apasiona hay una diversidad de perfiles es como que el seo se está disgregando en, en, en perfiles, pero ya no de ámbito técnico, comercial, no, no, no. Hablamos que dentro del SEO técnico tenemos diferentes tipos de SEO técnico. O sea, es, es tremendo. Y me encantó que me encontré en multitud de perfiles muy diferentes de los que aprendes un montón. Porque, claro, tú a lo mejor puedes controlar de SEO y tal, pero hay alguien que controla mucho, mucho de local, hay uno que controla mucho, mucho de técnico, hay uno que controla mucho, mucho de logs, no sé. Me encantó eso, o sea, me, me sorprendió para bien. Además es lo que te iba a decir, que al final eh, es, eh, digamos, la profesionalización del sector, ¿no? De que como hay tanta necesidad de las empresas, pues eh, lo, lo mismo, ¿no? Hay gente que sea especialista en logs, en SEO local, en tal, hable un abanico muy amplio. Tal cual. Y, y de hecho, no sé si, si visteis hace poco que alguien compartió... Me he encontrado dos cosas que me han llamado muchísimo la atención, que el SEO, siendo una especialidad que no está regulada en, a, en cuanto a titulación se refiere, me encontré hace poco un estudio que decía que el, que el SEO era una de las profesiones que más se demandaba en la actualidad, que eso no estoy descubriendo nada, pero daba datos y decía que además en habla hispana se había disparado en España como un no sé cuántos por ciento. Pero es que además hace poco una chica sacó una tesis doctoral sobre SEO. Sí. Yo dije, hostia... Ya, si ya estás metiendo el componente SEO, la disciplina, llámalo como quieras, dentro de una tesis doctoral, ojo, ¿eh? esto ya no es moco de pavo, ya... además antes yo cuando empecé a trabajar el SEO hace 10 años, el SEO era, no era ni un complemento, después pasó a trabajar con agencias y hoy en día la mayoría de las empresas que empiezan a no ser pymes ya necesitan un SEO en plantilla, mínimo uno, sí. conforme más grande pues más SEO necesitas, sí. o sea, es mortal el crecimiento. Oye. Eh, ya que estás aquí y trabajas en la, la, parte, la parte chula, ¿no? Cuando trabajáis en, en, en empresas muy grandes o en, y, y en un banco, eh, ¿en un banco también trabajáis SEO local? ¿O, o qué, a, a, qué vais, a qué estáis enfocados? Mira, en, si sí, no, no, en banca se trabaja el SEO local. Atraco, y... atraco total, ¿eh? Porque digo, ya que te tenemos aquí. <risa> no, no, no, no, no, no, no te preocupes. <risa> Siéntete libre de preguntarme. Eh, además, como te comenté por email, que eh, aparte de, la de lo que es la parte propiamente del banco, colaboro con empresas grandes que no son tan tan grandes y después tengo mis propios nichos también arrendados vamos a llamarlo en, en el banco es que es diferente el seo que se trabaja en un banco y a nivel local se controla mucho de hecho nosotros cuando ya llevas tantas tantas tantas ubicaciones tienes que tirar de api y normalmente lo llevas con un, un crm a medida montado con un proveedor externo o bueno que lo decías montar tú hay agencias muy, muy, muy, muy tochas. En este caso, pues mira, te puedo nombrar a Jex, te puedo nombrar a Duck Infinity, te puedo nombrar... Bueno, y, y ya era Duck Infinity era ahora se llama Duck. Te puedo nombrar a Localístico, localu Hay un montón de, de empresas que te ponen un CRM detrás y medimos hasta la talla del zapato. De hecho, se usa es, cada vez se están empezando a usar más los Google Post, Pero no olvidemos que, que la banca es un sector muy tradicional y donde mover una coma es muy complicado. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, en Unicaja... Eh, ahora estoy integrando las oficinas y cajeros, porque nosotros tenemos tanto oficinas como cajeros en Google. Para que cuando tú buscas un cajero, porque algo necesitas sacar pasta, pues, buscas un cajero ahí estemos nosotros, ¿no? O Estás buscando una oficina para algo, pues, que estemos nosotros. No solamente para nuestros clientes, que también el core de un negocio tan grande es el propio cliente, porque ya vienen por claro. tu marca. Eh, digamos que el SEO de una entidad tan, tan grande no es posicionar para hipotecas. No. Es para que todo término que tenga relación con las hipotecas de Unicaja, ahí estemos nosotros. Que si estás buscando un tipo de Interunicaja, esté yo. Que es si, todo. Y en el SEO local es exactamente lo mismo, solo que llevada a la parte local. Entonces nosotros trabajamos con UTM, eh, trabajamos con modelos de programática, pero ahora hemos integrado el sistema de integración eh, de oficinas y cajeros actualizadas. Es decir, se cierran, se abren, se modifican horarios y eso de 2.000 ubicaciones, no puedes ni aunque tengas 20 personas, puedes llevarla al día. Entonces, ¿sí? o lo tienes actualizado y nosotros lo hacemos mediante JSON llamando una API. Bueno. En, al principio parece muy complicado y lo es en un banco, pero para una empresa que no fuera un banco no es tan complicado, de verdad. No es tanto. Y bueno, ya que estás aquí, lo he dicho, me, sí, me sí, mola sí, sí, y, y me mola cuando estáis en empresas así de este tipo, que es momento de, de, de hacer preguntas que, que muchas veces a la gente esto también le mola, ¿no? Porque, ostras, no sí. todos los días se puede preguntar sobre. Cómo trabaja un banco o cómo, sobre cómo trabaja una, una gran empresa de este tipo. De hecho, de hecho la, la cuestión es que lo que nos vendría muy bien es que, aparte de nosotros torturar y bueno eh, conversar amablemente con Manu, <risa> es eh, que el por público que está ahí en directo, a ver, vaya a tener una docena de grandísimos profesionales y expertos en SEO y SEM. Eh, Manu contrará maravillosamente el tema de SEO local, tocaremos más temas pero animaros a preguntar, o sea, es gratis o sea, aparte de suscribirse que también es gratis, por fin, preguntarnos eh, dialogar, conversar porque querríamos que este debate y conversación sea lo más animado y dinámico posible, Perdona, no. perdona David eso es. Una cosita que te quería preguntar aquí, porque ahora estamos mucho con el tema de SEO local, del cambio de, de, de intenciones de búsqueda muchas veces que está pasando, ¿no? que he visto pues, e commerce o mayoristas que está cambiando de intencionalidad y tal. Eso lo has visto afectado tú en sectores que estés trabajando, en el banco, o alguna la evolución que está teniendo. Sí, lo que nosotros, además, como nosotros, bueno, y además eso no solamente lo hago con Unicaja, sino con empresas que, por ejemplo, también trabajo con, con CESUR, una empresa de formación profesional que está en 30, bueno, 20, 20 y pico puntos en España, eh, tiene una cosa muy, muy interesante que es trabajar, eh, introducir en, en el sitio web, el enlace de sitio web o el enlace de Concertar Cita, trabajarlo con códigos UTMs. ¿Qué te permite eso? No solamente tener... Eh, los datos de impresiones y clics, sino que los puedas tener de cada uno de tus puntos geolocalizados y saber por qué términos se están buscando contrante y, sobre todo, por qué términos empiezas a aparecer en Google. Es decir, si hay un término con una UTM de un centro X que te está generando empieza a generarte impresiones para un término y hace dos meses no lo hacía y sabes que la posición que la estás traqueando sigues estando en top 10, ahí ya sabes que Google ha cambiado la intencionalidad de búsqueda. Entonces, digamos que es una especie de truquillo para tú saber en qué punto Google está cambiando la intencionalidad de búsqueda hacia resultados geolocalizados. Esto, claro, si lo llevo al banco, pues, está estropolado, es superlativo. Ahí tengo... Es, es otra historia. O sea, tengo a dos personas a cargo y, y lo trabajamos de otra manera. Pero también lo medimos, porque hay que medirlo. ¿Cuánta gente ha venido buscando un cajero y ha terminado pidiendo información por una hipoteca? Eso, eso se mide. Eso no es, es arbitrario. Eh, nos pregunta eh, Carles, eh, Carles Alonso Mármol desde LinkedIn si eh, tiene que ser eh, equivalente siempre SEO local a Google My Business, porque pareciera que no hubiera vida más allá de ese concepto. <risa> no, no, no, no, no, por supuesto. Pues es buena pregunta, ¿eh? porque la gente se piensa que. que... Todo empieza y termina en Google My Business y no es verdad. De hecho, pues, o sea, aprovechamos y utilizamos la, el, el comodín mío de, del banco, nosotros estamos presentes en más de 70 buscadores. Buscadores este, está Bing, está Yahoo, está Apple Maps, está Foursquare. Eh, hay un montón de buscadores, muchos de ellos se retroalimentan unos de otros. ¿eh? O sea, eh, digamos que hay buscadores de primer nivel y después hay otros que comen sus resultados o su, su buscador come de otros buscadores. Pero que al final esos buscadores, aunque parezca que no te traen tráfico. De hecho, eh, yo te puedo decir que Bing, por ejemplo, nos da, no sé si era un 8% de tráfico. Que un 8% sobre 100 son 8, pero un 8% sobre un millón son 80.000. Y nosotros sí trabajamos con tráficos altos. Entonces, fijaros, eh, 80.000 son, son muchas personas. Además, no olvidéis que cuando el, el navegador por defecto en Internet Explorer, en Bing, no es, no es Google. Y, y, y, y además Internet Explorer es el que tienes que usar cuando él es el que usa las personas quizá un poco más mayores o menos digitales el que te viene por defecto en el ordenador pero es que es el que tienes que seguir usando si tienes que hacer cualquier transacción, cualquier historia de ámbito público en una agencia tributaria en cualquier historia, entonces al final sin quererlo puedes pasar por Bing Sí, totalmente eh, Una pregunta también que me parece muy interesante aquí a nivel, Antonio, le conozco A nivel local <risa> Eh, importancia de la verticalidad de una web, porque esto también he visto un cambio bastante bestia en cuanto a que antes una web horizontal, tipo un periódico, un tal, podías meterte a competir por todo y ahora la verticalidad empieza a cambiar bastante las reglas del juego. Desde el punto de vista de SEO local, eh, puedes jugar todavía un poco, pero es cierto que cuando ya te metes en e-commerce o, en, en, o en, en webs donde la verticalidad es muy, muy amplia, bueno, en SEO local, de hecho, en la parte de... Si lo enfocamos a Google My Business, que es el 90 y, much, 90 y X por ciento porcentaje eh, de tráfico es eh, de, de Google, eh, la verticalidad también adquiere un carácter importante. Por ejemplo, en, en el caso de nuestro Unicaja, que son 2.000 oficinas y cajeros, cuando tú quieres llevar una estrategia pura y dura a nivel de, de, de, de, de, de, Google, de Google My Business, existe lo que se llama las local pages. Es decir, tú les creas, les generas una página con el NAP, con toda la información, para cada una de las ubicaciones. ¿Qué consigues con esto? Que cuando alguien está buscando un resultado geolocalizado, no solamente aparecer en la búsqueda del mapa, sino aparecer también debajo. Y ahora, además de hecho, que esto es muy muy, muy nuevo con el tema de los resultados anidados, también ves la parte de geolocalización. Cuando creas local pages, también estás viendo cómo se están anidando los resultados de oficinas y cajeros. Eh, ya te digo, las local pages no es algo que se use mucho aquí en España pero cada vez lo están usando más. Ya he visto por ahí a Naturgy que lo usa. Aquí nosotros en Unicaja lo vamos a implantar. Yo espero que antes de final de año, pero que en estas entidades las cosas van lentas. He visto que BBVA y Santander lo tienen en Estados Unidos. Esto es algo que se, está muy, muy, muy de moda allí, en, sobre todo en USA, pero aquí en España no tanto. Cada vez ve más empresas y la geolocalización ha venido para quedarse dentro de la propia web, con las local pages. Tú segmentas y creas Publi en Google Maps Tú, esa la segmenta, puedes incluso hacer remarketing, puedes hacer modelos programáticos y además, además, además, ese SEO te lo, te lo puedes llevar con resultados anidados de doble. No, no olvidéis, no sé si habéis visto el tema de los resultados anidados, que si, si consigues anidar resultados, estás mandando al que está a 10, los mandas al 11 y los mandas a la segunda página. Y si el día alguien de tu competencia, te estás quitando uno en medio, ¿eh? Sí, ¿no? Como pasa con los FAQ esquema, todo. Todo lo que podamos echar para abajo a la competencia, <risa> menos hasta que se llevan. Tal cual. Genial, mola, mola. Aparte de esto, una preguntita así por, por, por sacar, que yo creo que a la gente le suele picar la curiosidad. Eh, los temas directorios, mira, anuncios, doctoralia, que se meten en todos los sectores, eh, ¿los ves como competencia? ¿No los ves como competencia? No. Yo, yo lo tengo claro, pero quiero también pues, sacarlo a debate, ¿no? <risa> No son competencias, de hecho, hay que usarlos. Por un lado, a nivel ya te vas al SEO local, no de una empresa grande como Unicaja, o no de una multi como... Pero si te vas al SEO local más normal del día a día, de la empresa mediana, e incluso la pequeña, el directorio, primero, que es un factor de posicionamiento. Segundo, que te ayuda de cara a posicionar en Google, porque el NAP, nombre, teléfono y dirección, tienes que tenerlo en cuanto más directorios mejor, porque... Google por semántica al final relaciona el NAP y te ayuda a posicionar. Y tercero, que ya si es un directorio con tráfico, tiene que estar. O sea, de hecho, no sé si os habéis dado cuenta que esto es algo que viene trayendo Google desde hace desde hace ya más de dos años, diría yo. Pero tiende a, cada vez que hay un cambio en el algoritmo, un update en los resultados, independientemente del cambio que siempre nos matamos por ahí a, a buscar posibles patrones de comportamiento y tal, no sé si os habéis dado cuenta que tiende a favorecer a los buscadores, comparadores y directorios. Es más, si tú una página que la tienes hablando de, no sé, psicología, ¿no? Psicólogo Pamplona, tú la tienes y estás en puesto 8, si tú esa página le das un lavado, vamos a llamarle de cara, para que usar al equipo de psicólogos y lo haces estilo directorio, mejoras en el posicionamiento. Es increíble. ¿Por qué doctoralia en el sector este de, de la medicina, los doctoralia, top doctors y tal, es, están ahora entre los tres primeros en casi todo? Porque, lo, porque Google le interesa, por dos motivos. Por un lado, porque se está quitando posibles competidores, que no van a ser nunca competidores de Google, pero sí que le den un poquito de calor... Y por otro lado, tiene contenta a la gente porque está satisfaciendo la búsqueda del usuario, que es lo que quiere Google a fin de cuentas. Esto mismo, en los seguros lo ves. Lo ves en la banca, que también te encuentran muchos comparadores. Bueno, Rastreator, Acierto, buscar un seguro de coche. ¿Cuántos comparadores salen en el top 10, 6, 7? Es que hay que estar en los comparadores. De hecho, cada vez, ahora valen, valen pasta estar en ellos. Es una, una inversión, ¿eh? Se ve un negocio Está <ríe> <ríe> igual. Si me permite una pregunta para ir terminando este bloque eh, eh, sobre la importancia de la verticalidad de ir a nicho eh, ¿Plantearía si es una estrategia correcta una web, una ciudad, por ejemplo? Sí, eh, de hecho ya digo, yo tengo por ahí algún, algunos nichos posicionados y posiciono con la ficha en Google existe, a ver, eh, aquí podemos hablar de White, Grey, Hat, ¿no? <ríe> aquí conté yo en las mesas que existe una forma, eh, Black Hat, de abrir ubicaciones a mansalva. Esto que no, que, no se, que no se enteren por ahí, ¿no? Pero existe una, una forma de... o Bueno, existen varias, ¿vale? Que, con las cuales tú puedes abrir una ubica, o sea, diferentes ubicaciones para un mismo site. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con esto? O sea, para que me entendáis. Yo puedo abrir 10 ubicaciones para un, un único lugar, pero solamente tener presencia real en uno de ellos. Como en el posicionamiento local, el principal factor de posicionamiento es tu propia geolocalización. Si tú, a 100 metros de tu casa, tienes un electricista y estás buscando electricista, seguramente este electricista, este, este electricista te va a aparecer entre esos tres primeros. Si encima tienes la web, pues ya seguro, seguro, seguro vas a estar entre los tres primeros. ¿Qué pasa? Que si ese es el, el principal factor de localización y tú te dedicas a, a electricistas en Málaga, donde yo estoy... Y quieres estar en el barrio que yo tengo, justo en la otra punta de Málaga, claro, yo a ese es muy complicado que le aparezca. ¿Qué es lo que haces? A nivel HAT te abres ubicaciones en los diferentes barrios, a la periferia, incluso te haces una, te haces una estrategia de posicionamiento local como tal y en, el, en la descripción de, de esa ficha lo que haces es le dices, oye, hey, nos hemos mudado y nos tienes aquí. ¿Vale? Esto que no se mucho, pero funciona, funciona bien. La forma de verificación, que esto, porque claro, todo el mundo dice, ah, eso está, qué guay, pues, el cómo, ¿cómo se hace esto? Hay una forma, que es la que rula por ahí, que ya no creo que ni funciona bien, que era la de usar buzones virtuales, correos virtual, es gratis, no sé si sigue funcionando, y después hay otra, que es oficial y es de Google, es leérsela, leerse las guías de Google, que se llama verificación masiva, cuando quieres verificar 10 o más ubicaciones, tú sigues las instrucciones que te dice Google, les mandas un, un soporte y te contesta un, un, un verificador de, de Google manual, una persona que hay al otro lado, que verifica. Si tú cumples con todo lo que dicen esas directrices, te verifican sin problema. Os lo digo porque yo lo he hecho. De hecho, para probar hasta qué punto eso es real y se hace sin problema. O sea, os puedo garantizar que sí, que no hay problema. Eso sí, si te pillan no es que haya penalización, simplemente porque pues no te van a verificar esa, esos puntos geolocalizados pero se puede hacer y es blajatero a más no poder. Gracias por, por responderme la pregunta y muchísimas gracias Antonio Ruiz desde el chat por estar tan activo desde, desde LinkedIn. ¿Cierre el bloque, David? Bueno, agradecerte agradecerte no estar por aquí. Un placer charlar contigo de, de su local, <risa> atracarte con preguntas sobre el banco y, y bueno, te esperamos en siguientes Afterworlds. Una cosa solamente. Bueno, agradeceros, por supuesto, a vosotros. Eh, eh, preguntaba, a Antonio, una cosa que creo que es muy interesante y me he pegado mucha mucha paliza para eso, que es el, el tema de la exportación automática de keywords que aparecen en la ficha de My Business. Eh, se podía hacer antes con un conector que se llamaba Jepto, que es gratuito. Sí, Cuando, no tiene más de 10 ubic... Cuando tiene más de 10 ubicaciones, tienes que pasar por caja, por algún rollo supermetrics y tal. Eh, si lo que quieres es traquear keywords en Google My Business, o sea, es decir, cómo estoy posicionando en un mapa, lo puedes hacer con una... La más barata, más barata que hay, cuando quieres usar mucha cantidad, se llama SerProBot. Me parece que vale 5 dólares, no sé si son mil palabras. Eh, te puedes exportar con API, te puedes crear una script que te llame a Google Sheet y desde ahí, si quieres panel, montar paneles para tus clientes en Data Studio, lo puedes hacer sin problema. Si ya lo que quieres es traerte, lo datos directamente de My Business, pues tienes que operar un poquito con la API de, de My Business. ¿vale? Ya está, es solamente que creo que es interesante. Genial, muchas gracias. Pasamos con, pasamos con Álvaro, que si no, nos comemos el tiempo. Chaito. <ríe> Saludos. Muy buenas, Álvaro. Hola, señores, ¿cómo estáis? Tengo que decir que también estaba invitado Jesús, de Leolitics, lo que pasa es que está en México y me acaba de escribir un WhatsApp de que está intentando entrar, está ahí en época de, mm. de, de tempestades y tal, y no tiene manera de, de entrar. <ríe> sí, no, está teniendo una internet últimamente realmente muy complicada. sí. Sí, pues, Álvaro, muchísimas gracias por, por venir, animarte a participar en el live y por participar ya en varios de nuestros afterworld de, de la Latina Valley de Seosem. ¿Qué tal la experiencia? Pues que os voy a contar, o sea, está todo el mundo encantado. Me parece un formato fantástico para conocer profesionales, hacer contactos. La dinámica de las mesas me parece estupenda. De hecho, creo que sois los únicos que yo haya visto que, que lo utilicéis. Y la verdad es que encantado, sobre todo encantado de participar, de que me invitéis y me déis la posibilidad y la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, además, a ti también es otra de las personas que es momento de atracarte porque también trabajas con medios grandes, trabajas con Televisión Española, otro, otro medio que... que, que coño, es, es, son medios que mola mucho el ver cómo se trabaja allí. Y por sacarte así algún, algún tema por el que podamos empezar a, a debatir, ¿cómo, ¿cómo es trabajar en un medio tan grande link building? ¿En, ¿Por dónde empiezas a trabajar la estrategia allí? Bueno, en, en, en RTVE, eh, más que trabajar en link building o hacer una estrategia exclusiva del link building, lo que hacemos es sufrir el link building. Y todo el, todos los enlaces que nos pueden llegar y, y sobre todo el intentar tener un una limpieza, intentar tener una visión un poco global de todo, toda la gente que nos enlaza y, y sobre todo, a mí me, me preocupa el, el tener un perfil de, de enlazado, enlazado bonito a, a nivel de lo que a nosotros nos llega. Luego hablamos de lo que nosotros hacemos de, desde dentro de la casa hacia, hacia afuera. Creo que incluso es una responsabilidad en un medio tan grande, con una, con una autoridad de dominio tan grande eh, ¿cómo, cómo utilizas esta, esta fuerza, porque en realidad o sea, puedes poner un enlace y, y colocas a alguien en primera página prácticamente. Entonces, yo con los redactores siempre, siempre les intento hacer que, que comprendan esto. O sea, que más ahora con el con el famoso IIT de la autoridad, la experiencia, la confiabilidad de, de Google, pues todo esto tiene un valor añadido más. Entonces, les intento hacer ver la importancia, incluso la responsabilidad que tienen con el, con el enlazado. Sí. Además, lo que te iba a decir, porque estando en un medio tan grande, que, que tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena de que recibiréis muchos links también naturales, de menciones en otros medios, tal, pero también la parte de que al tener mucha visibilidad también recibes mucha mierda. Eh, ¿Cómo valoras eh, o qué, en qué baremos te basas para decidir si un link es de calidad no es de calidad? Decir, pues mira, este link no es bueno, no me interesa, lo metemos a o lo desautorizo O este es interesante, no, nos merece la pena Nosotros tenemos herramientas, de porque a mí la información de Senras me parece valiosísima Sobre todo en... en, en Temas de keywords, clics, todo eso, me parece importantísima. Me parece muy importante también la información que te ofrece a través de los, de los links. Pero me parece que es un poco, no voy a decir sesgada, pero escasa. ¿vale? No me da una real, una visión real de, de todos los enlaces que nos llegan y, y no me da, sobre todo, una agilidad para trabajar esos, esos enlazados. Entonces, yo tengo unas herramientas como, por ejemplo, SENRAS. Me gusta también HREVs, pero en esta casa utilizamos Senras y, y hago, cada X tiempo, hago una auditoría de, de backlinks donde me marcan eh, el nivel de toxicidad, los enlaces nuevos, los enlaces malos. Y esto lo hago, intento hacerlo, pues, cuando me da la vida, pues, intento hacerlo mínimo un par de veces al mes, una vez por semana mínimo. Luego también... Eh, contra, con piezas y contenidos o series nuevas que sacamos, eh, los trabajo individualmente por URL, ¿vale? Utilizando Screaming Frog hago un, hago un análisis de esa URL en concreto y me descargo el Excel de los, de los index y los analizo para ver cuáles son cuáles son con más valor, cuáles tienen más valor, cuáles tienen menos, cuáles nos no interesan y cuáles no. Pero fundamentalmente utilizo utilizo senras porque es la más visual, la más dinámica, la más rápida y porque es la que... Sinceramente, porque es la que paga la casa. Sí, es lo que te iba a decir. De todas maneras, al final, hay que elegir alguna. Yo, como agencia, pues, eh, hacemos a lo loco, ¿no? Tenemos hre tenemos hembras tenemos a Rankin, por comparar. Pero lo no normal es lo que dices, tener una y, y, y tirar con ella. A mí, a mí HR me parece fantástica y creo que está más enfocada a, a, al tema del análisis de backlinks y de enlazado y tal, y, y me gusta mucho, pero, pero me toca jugar con Senras. Sí. Pregunta por aquí, Carles Alonso, sobre el tema de eh, si siguen teniendo peso los, los backlinks en notas de prensa, en periódicos, etc. Bueno, en nuestro caso no... No, no mucho. O sea, nosotros, ya te digo que si no fuera por el trabajo que hago yo y, y por el análisis que hago yo, la casa ni se enteraría de dónde estamos enlazando, que no estamos enlazando, que nos llega, que no nos llega. Lo, las notas de prensa no, no, no, tienen, no tienen demasiado peso. O sea, esto es, esto es como todo. La gente se busca las, las, las herramientas para conseguir enlaces con autoridad para sus dominios y cuando hace años todo esto del link building funcionaban los comentarios en según qué webs que tenían los de follow habilitados y ponías un comentario en cualquier lado y tú funcionaba, eso nosotros lo hemos sufrido también. Y hemos tenido que trabajar para, para, para salir un poco de eso. Es porque... lo que te iba a decir, que recuerdo que en Televisión Española, ahora ya no, que es verdad que hay, ya está corregido en muchísimas zonas, pero había blogs donde se podían dejar de follow. Un sitio donde, bueno, estas cosas no se deberían de contar, ¿no? Pero había un sitio que podía generar URLs virtuales con texto de otro sitio. O sea, era sí, era un, poco, era un poco caos, pero porque nadie había puesto el foco en eso. O sea, el... El SEO en esta casa ha empezado a coger importancia de un tiempo a esta parte, antes ni se valoraba. Y dentro del SEO, pues una parte que es el link building y el cuidado del enlazado y muy importante de lo que hace la gente con tus, con tus, esos espacios que en teoría dejas para que la gente colabore de manera sana, pero al final pues acaba siendo un poco, pues lo que tú dices, un poco el... El, el estercolero de internet y la gente, joder, en, las, en los tiempos que estamos hay mucha gente buscándose la vida y mucha gente buscándose la vida en internet. Y ¿Por qué no le queda otra? y sí. Tienes que buscar las maneras de hacer subir tu web, de funcionar y, y es cuando encuentran estos, estos, estos recovecos. Nosotros salíamos en varios blogs, ¿cómo construir enlaces de follow con, con gran autoridad? Y estamos en número dos. <risa> esos, claro. blogs son, esos blogs son lo peor, porque entonces cuando te llena de mierda todo el mundo, claro. <risa> claro, y se hace Vox Populi y de repente... Yo, yo descubrí uno de estos recovecos, lo descubrí gracias a, a eso de un proyectito que tenía yo, haciendo un experimento de este loco. Y, y lo descubrí, lo vi, además al poquito de empezar en R2B. Y, y hablé con desarrollo y, y se solventó, pero madre mía. O sea, es, hay que tener mucho ojo, y más con una web tan, tan, tan grande, con tantas secciones y tantos apartados. Una pregunta así saliendo un poco del tema de RTVE, de ¿eh? porque sí, eh, queda claro, y bueno, tú lo acabas de afirmar también, claro, es, es totalmente otra liga el jugar con un medio tan potente. Eh, igual ya no te centras tanto en link building, te centras más en lo que tienes ya, en aprovecharlo, pero si empezases un, un proyecto, o te hicieran empezar un proyecto con poquita autoridad de nuevo, ¿qué eh, ¿Por dónde empezaría esa estrategia del inbuilding? Es otra liga totalmente diferente. Sí, no, eso ya es un poco el guión que me mandaste en el email, que me mandaste tres o cuatro cosas de las que charlar y tres de ellas me hicieron pensar bastante. Luego a ver si llegamos y, y las comentamos. Pero si yo tuviera que pensar una estrategia del inbuilding, empiezo desde cero, me hago una web, me hago un... Algo que quiero posicionar, lo primero que tengo que tener claro, yo creo, que tienes que tener, lo primero, un SEO page y a día de hoy un performance, un WPO, eh, ya trabajado. O sea, puedes ponerte a trabajar link building, si no tienes el SEO page y el, w, el WPO, el performance web, bien trabajado, impecable diría yo, no vas a tener eh, posibilidades de crecer mediante link building y seguramente acabes pifiándola y acabes ganándote una penalización o algo peor. Después, eh, las preguntas típicas. O sea, ¿qué, ¿cuánto tiempo me va a costar esto? ¿Qué coste de inversión voy a tener? Eh, con Claro, porque esto esto el tiempo vale dinero y más en estas cosas. que Joder, tú lo sabes bien, David, que te sientas delante del ordenador a hacer una cosita a las 8 de la mañana y cuando te das cuenta son las 9 y media de la noche. Y, y, y te has liado con 300.000 cosas a hacer una tarea que te ha llevado un montón de tiempo y te ha quitado tiempo de otras. Entonces, es muy importante Pensar en la inversión versus a los beneficios. Si eres pequeñito, ¿cuánto, eh, ¿qué recursos puedes poner en eso? Tanto de tiempo como ¿puedo pagar una herramienta? ¿Puedo, ¿Puedo trabajar con una herramienta de lean building? ¿Puedo hacer según qué cosas? Creo que eso es fundamental y luego tener claro eh, qué tipo de lean building necesitas según la web que tengas o el nicho o el mercado que seas. Bueno, te vas a poner a trabajar estrategias de PBN o web o, o blogging o yo qué sé, otro tipo de cosas que no, te van a hacer, que no te van a hacer funcionar. Y yo creo que lo primero es preguntarte, y creo que eso es un poco mirarse hacia adentro y tener un poco de, de introspección, de si, si tu contenido merece ser enlazado. O sea, porque necesitas naturalidad en los enlaces y, y, es, lo que, y es lo que hay que trabajar. O sea, a Google no le gusta el... el el link building. Para, dicen que no es un factor de posicionamiento, pero a la vista está que funciona y lo que hay que hacer es naturalidad y, y ganárselo con el trabajo y creando contenido estupendo. Mm. Después, al final... Eh, Era lo que te iba voy... a decir. Si te vienen solos, perfecto. <risas> Pues perdonad porque tenemos un par de preguntas de, del chat que le quiero hacer a Álvaro antes de, de que pasemos al siguiente bloque. Y tenemos la primera de Carlas, que sí, para hacer limpieza eh, te basas principalmente en las notas de SEMrush. No, eh, lo utilizo como un, primero, una primer, un primer baremo para ver eh, la toxicidad, porque yo he visto cosas que me lo marca como tóxicos, he visitado ese dominio y es un dominio... Que no, que no tiene esa toxicidad que dice. Intento, lo que pasa es que, claro, hablamos de un volumen muy grande de URLs y de dominios, pero los más extraños los doy como, pues, por ejemplo, los punto .rusia, los tal, pues, esos los doy por hecho de que son granjas, de que no no pierdo el tiempo con ellos. Pero hay cositas .es, hay cosas que sí, me, sí invierto ese poquito de tiempo, porque hablo un poco también de la responsabilidad como medio de trabajar esos enlaces y ese enlazado. Y no me gusta que una persona que está dedicando su tiempo en su blog a enlazarnos a nosotros eh, yo le meta en un disavow porque no tengo tiempo. Entonces, suelo tener un segundo baremo que puede ser mod, que puede ser cualquier otra herramienta, donde yo en dos clics, en dos minutos, veo si me cuadra la nota que me da SEMRAS con la nota que me da otra herramienta. Y nuestro anterior eh, ponente se ha quedado para, para eh, hacerte preguntas y si crees que un enlace externo con tráfico son más valiosos y si realmente es un buen eh, factor para posicionamiento directo. A ver, esta es una buena pregunta y es una que me había mandado, que me había mandado David en, el, en la previsión. Y lo primero decir que me ha encantado la charla de Manu, me parece un fenómeno y, y me quito el sombrero eso de que esté trabajando con, con ese volumen de, de empresa y que todavía le quede sitio y tiempo para hacer sus nichos y sus arrendados, como él dice. Pero, pero respondiendo a su pregunta, yo mmm, creo que según... Eh, Diría que, que el tráfico que recibes de un link es importante, a ver si soy capaz de explicarlo, que le da muchas vueltas, según la madurez en la que se encuentre tu proyecto. O sea, puedes tener un, un, un enlace con un domain de authority muy alto que no te dé tráfico, pero te está ayudando a subir ese domain authority, authority tuyo, el link juice está funcionando y te hace crecer. O un domain authority bajo que no te da mucho, pero te trae enlaces. Eh, es un poco ponerlo en la balanza y pensar, o sea, estamos, tenemos que salir un poco creo que estamos un poco enquilosados en según qué cosas, en SEO, en analítica de centrarnos tanto en en usuarios únicos en métricas, eh, KPIs definidos desde hace mucho tiempo y creo que hay que abrir un poco la mente y, y a lo mejor sacrificar tráfico por, por autoridad, pero yo si me das, prefiero tráfico, porque a mí me miden por usuarios únicos y habitualmente el tráfico, al fin y al cabo, nos genera eh, en comercio electrónico, por ejemplo, directamente ventas, si el tráfico es bueno y bien, bien intencionado. Te este, paso una última pregunta de, de Twitch, que a Twitch la queremos mimar todo lo que podamos, es si atacar un tier 2 con balín de perfiles de follow y perfiles en foros es buena o no, o no buena práctica? Uf, esta es una pregunta más de nichero medio blajatero y la <risa> es que verdad problema. es que hay... Claro, es que ahí, me, ahí no sabría muy bien qué es responder, y antes de que, que, que decir algo que pueda. Que pueda un un, un pase palabra cosas... a tiempo es una, es una buena respuesta. <risa> entiendo, pero es que entiendo la pregunta, pero es que no, no conozco la respuesta. O sea, sinceramente. Vale, vale. Por, por responder, por responder rápido, pierdos, si es de calidad. Hace que potencie el Tier 1 porque posiciona. Si el link que recibe del Tier 1 posiciona más, es más beneficioso. No obstante, yo no pierdo el tiempo generalmente en hacer tier 2. Hombre, tú normalmente en los en los en, los, en las webs de, que están enfocadas a monetizar o a, o a, o a vender producto y tal, o a, si, si tanto el 1 o el 2 están con tráfico orgánico y se realimentan del tier 1. De, perdón, del tier 2 al tier 1 y tal, desde luego, es una maravilla. Pero eso no todo el mundo es capaz de hacerlo, no todo el mundo lo, lo conoce y no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. De trabajar con diferentes dominios, diferentes ubicaciones, diferentes IPs, sí. estrategias mezcladas de keywords, es, es, es complicado. O sea, eso es ya de, de alto nivel. Pues mucha, muchas gracias Álvaro por estar por aquí. Un placer el, el debate. Y vamos a continuar con Antonio, que Antonio también tenía un poquito de claro. prisa. que viene, viene in extremis porque se tiene que ir luego a, a, llevar, a llevar a uno de sus hijos al, a, a una astralar. Con, con, con lo cual, lo, con lo, lo, lo he pillado, pero por poquito. A eso le llamamos buena conciliación. Conciliación de chelo, es eh, chelo. Clase de música de chelo. O sea que, nada, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Hola, Emilio. Hola, David. Placer David. Muy bien, tenerte muy bien, por estos es el mal. placer es mío siempre estar aquí con vosotros. Además del tema de datos, me apetecía también que viniera porque tú siempre estás midiendo mucho el tema de datos, siempre estás mirando estadísticas, tal, y, y digo, ostras, qué mejor que se venga Antonio para, para, darle, caña, para darle caña al tema. Siempre que no estén como uh, segmentados, ¿no? Los datos siempre son, <risa> siempre son interesantes. Eso es. Por sacarte un poco el tema, ¿qué tipos de datos te parecen interesantes medir en un proyecto? Así a rasgos generales, ya sé que son infinitos, que ¿Para qué medir de todo. ¿Para, ¿Para qué? De cara a SEO, al final, porque como estamos en hacer SEO, pues de cara a una campaña de SEO o de SEM. Eh, ob obviamente, ver exactamente cómo, cómo está el dominio, cuál, cuál ha sido la visibilidad, la tendencia de visibilidad, eh, ya, ya no solo la visibilidad en ese momento, sino la gráfica de, de evolución de visibilidad de, de ese proyecto, eh, creo que es súper importante. Eh, ahí sí que, que te tienes que fiar de lo que te digan las herramientas porque no eres capaz de, de poder medirlo de otra forma. Eh, si puedes medir, si tienes una herramienta tipo Senras o Similar Web, la parte de Traffic Analytics que, que de Senras me refiero, que te da incluso datos de tráfico, pues sería genial. Eh, temas de enlaces es fundamental, saber con los enlaces que se cuenta. Y, y eso va a dar un poco eh, la dimensión del proyecto, ¿no? Eh, ver exactamente cómo está el proyecto en ese, en ese momento. Eh, ver, ver el branding que tiene, importantísimo también con qué branding se cuenta para saber exactamente cómo se va, cómo se va a trabajar o, cómo, o por dónde puede ir la estrategia. Eh, y yo, sobre todo, eh, creo que, que eh, esa parte, sobre todo, fundamental para, para poder pasar un presupuesto de SEO. Es decir, eh, ver el dominio para saber un poco la tendencia y la visibilidad, el branding, eh, los enlaces que los puedo medir yo solo. Y, y me gustaría saber, siempre pregunto, eh, ¿qué, qué trabajos se han hecho anteriores Sí, me las pueden decir, eh, qué trabajos se han hecho anteriores en el, en el proyecto, o si se han hecho trabajos, si se han contratado a alguien de, de SEO para ese proyecto, etcétera, etcétera. Que creo que es importante. Sí, es lo que te decía. Al final, súper importante los que has comentado y me, me, y me mola. Me, me mola. Ya, ya sabes que tenemos mucho feeling en las cosas que, que, que hacemos, que siempre estamos muy de acuerdo, con lo cual, aún, aún, aún normal que me guste. Eh, un tema que también te quería comentar aquí, que creo que puede ser también chulo, es eh, qué datos muestras al cliente y cuáles no. Porque aquí siempre hay un problema, ¿no? que según que muestras al cliente, puede que te resulte más problema que ventaja, y... pero siempre te piden datos, siempre te piden también eh, por qué estás haciendo esta estrategia, en qué te basas, hasta el, eh, qué recomiendas eh, mostrar al cliente y qué no. Aquí hay que, ten hay que tener claro eh, cuál es el tipo de cliente tuyo y cuál es el nivel del cliente. Y dependiendo del nivel del cliente, le ofreces un tipo de datos u otro, obviamente. Si el cliente es un CEO de una empresa, pues evidentemente le tienes que preparar un resumen ejecutivo de todo lo que es la evolución del proyecto. Eh, no le puedes hablar de eh, enlaces, de enlaces que han ido al tier 2, de al tier 1, eh, cómo ha ido construyendo esa PBN o, esa, o, esa, eh, o esos enlaces a esos proyectos. Eh, no le puedes hablar de, de ciertas cosas o, o, por ejemplo, de errores técnicos que se ha tenido en el proyecto o que se han corregido, etcétera. etcétera. todo eso no se puede hablar, ¿no? Eh, pero si eh, tú lo que hablas es con, el, con una persona de marketing dentro del proyecto y el informe va para esa persona de marketing, entonces, tienes que, tiene que ser un informe un poco más técnico. Yo siempre, en ese sentido, siempre hay cosas que son básicas, que es eh, eh, analítica y visibilidad, que es, es fundamental. Eh, evolución SEO, que yo creo que es fundamental. Dependiendo de quién sea, hablamos ya al, a, a, al detalle de palabras clave o, a, o marcamos solamente evolución. Y lo que sí que hago es eh, depe, que de, eh, depende de cómo sea el proyecto, se, eh, eh, a largo o a corto más los tiempos de, de informe. Eh, ¿Qué quiere decir? Si nos enfrentamos a un proyecto donde está facturando todos los meses un, eh, un millón, dos millones de euros, pues, evidentemente, eh, no, puedo, no puedo hacer informes cada mes. Eh, ¿Por qué? Porque es que en una semana eh, se pierde mucho dinero si hay algún tipo de problema, cualquier cosa, ¿no? Con lo cual, eh, tenemos unos dashboards. Sí que es cierto que los informes se mandan normalmente mensualmente, pero eh, yo siempre tengo, hago un dashboard para, para mis clientes con Data Studio, donde mezclo Google Analytics, Share Console, eh, senras datos de senras de, de visibilidad, donde... Eh, pongo enlaces, donde pongo eh, palabras clave, visi visibles, etcétera, etcétera. Y luego, si lo quiere un poco más detalle, esos son los que mostramos al cliente. Luego hay unos internos que te manejamos en el equipo que ya eh, mezclamos un montón de cosas, ¿no? Que vamos un poco más al detalle en base a lo que queremos, eh, a lo que queremos eh, trabajar o lo que queremos enterarnos más rápido de, de la cuenta nosotros, ¿no? Pero es cierto, si el proyecto, por ejemplo, acaba de empezar y demás, pues, evidentemente, no, no hace falta... Eh, porque dice, bueno, pues es que esta semana, que ha tenido? Eh, 200 visitas, 500 visitas y acaba de empezar este, este proyecto. En SEO me refiero, el primer mes. En, en cómo, ¿Qué vas a comparar en una semana? 500 visitas con la semana de, eh, siguiente, otras 500 o 600. No no, no tiene sentido. La, la idea es trabajar eh, esos, esos reportes en base a la, a la calidad de ese proyecto o a, o, o a cómo esté ese proyecto, a la magnitud del proyecto, digamos, ¿no? ¿Te da tiempo a alguna pregunta más o vas...? Sí, muy claro, rato. sí, sí, no, no te preocupes, no te preocupes. Eh, también entiendo que muchas veces se hace diferenciación entre el proyecto grande y pequeño, porque es lo que hablábamos antes, como ha venido totalmente. De, de RetoVE, de, de banco. Eh, ¿Qué diferenciación de datos puedes hacer, a lo mejor, un proyecto pequeño y uno grande? Porque ahí sí que entiendo que totalmente diferente lo que midas en uno y en otro. Sí, hay, hay varias cosas. Un reto grande eh, se trabaja totalmente distinto, que a un proyecto pequeño y a la vez se trabaja de la misma forma. Quiero decir, eh, primero, un proyecto grande, por ejemplo, eh, es imposible trabajarlo con Screaming Frog eh, si no tienes eh, eh, o un buen equipo o no trabajas con máquina virtual o trabajas con, con, con algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente... Eh, tú te pones a crawlear con Screaming Frog un proyecto y, y te quedas a, a, a, a no sé, 200.000 páginas crawleas y ya te está dando problemas de RAM y, y todo esto, ¿no? Aunque le pongas 16 o, o 32 gigas, da igual, ¿no? Siempre tienes problemas. Pues ni te quiero decir, yo tengo algunos proyectos de eh, millón, dos millones de URLs, otro de cinco millones de URLs, o sea, imagínate, ¿no? Eh, lo, aquí el, lo más importante es... Eh, cómo partimos el proyecto en, en varios trozos, ¿no? Y cómo analizamos el proyecto por trozos. Importante en los proyectos grandes, clusterizar mucho y ver exactamente, eh, separar por clúster, que eso es lo digamos lo, lo más complicado de un proyecto grande y mostrar métricas por clúster y luego métricas globales pero sobre todo por cluster. Y luego en un proyecto pequeño sí que es cierto que te puede permitir más licencias a la hora de espaciarlo en el tiempo. Eh, en el otro necesitamos saber cosas muy, muy casi in real time, ¿no? Eh, y en el otro, en el pequeñito, pues eh, te puedes permitir el lujo de, de ir un poco más largo, ¿no? Tener cada, cada semana o cada, cada mes el reporte, ¿no? En, en ese sentido. Eh, no obstante, sí que es cierto que el, el tipo de datos normalmente también difiere, porque el proyecto pequeño normalmente la persona no entiende deseo, es una persona que es solamente de un departamento que está formado por una persona, quizá a lo mejor, de marketing digital, y además tiene, tiene eh, normalmente está el dueño de la empresa y la persona de marketing en, el, en la reunión normalmente eh, y lo van a leer el informe, y sin embargo, el proyecto de la del el proyecto grande, pues normalmente. Eh, está formado por varios, eh, varias personas de, que trabajan in-house del departamento de marketing, que está formado por técnicos y el tipo de informe y el tipo de datos es totalmente distinto. ¿Cómo vas de tiempo, Antonio? Pues yo creo que para una última preguntita me da. Es que de, de Twitch nos ha llegado que ¿cuáles serían las mejores opciones para, for, para formar una PBN? Uy, ahí, ahí entramos ya en un terreno farragoso, eh farragoso de... de, de... De, de tipo Blanchard, ¿no? A ver, yo creo que, que eh, si quieres en realidad montar una PBN, eh, hay que curarse en salud en todos los sentidos. Si eh, hace cuatro o cinco años hacíamos una PBN, eh, una red privada de blog, para aquel que no sepa lo que es el, una PBN, eh, y eh, lo hacíamos incluso sin tener en cuenta muchas cosas, por eso hoy no funciona en la mayoría. Eh, no teníamos en cuenta hosting, no teníamos en cuenta dominio, no teníamos en, no, te, no teníamos en cuenta IPs, etcétera, etcétera. En este caso sí que tenemos que hacerlo muy, muy, muy, muy para curarte en salud. Es decir, no tener eh, dos dominios del mismo hosting, de la misma IP, no tener eh, dos dominios en el mismo registrador de dominios. Eh, llevar, llevar mucho cuidado a la hora de cómo se, de cómo se enlazan entre ellos los, los posts eh, No cometer el error de decir, bueno, pues esto le enlazo al tier 2, pero luego al tier 1 a lo mejor, eh, ¿Me da para enlazarlo porque es más potente? No, no, dejarlo ahí porque si no el, sí que se puede establecer esa, esa, esa relación. La, la mejor de las PBN hoy día es la, aquella que no se detecta y yo, hoy día hay proyectos muy chulos que están posicionando muy bien que hay PBN detrás sí. exagerada. Y lo bueno es que no, no tenemos cojones a detectar esa PBN, <risa> a, a, a, a ver esa esos enlaces. ¿no? Eso sería quizá la mejor explicación. Hay, hay una empresa muy muy conocida, un e-commerce muy muy conocido en España, que eh, no se ve la PBN, pero tienen una PBN muy, muy top y que encima rentabilizan con, con de, de otra manera. O sea, algún día hablaremos en privado. En público no se puede decir. <risa> no joda que venden enlaces, sí. <risa> no, no venden enlaces porque vale, si no, vale. si no ya sería la hostia. Pero, y, pero, pero investigando. Y por casualidad, o sea, fue una puta casualidad, la encontré. Antes, antes de que nos metamos en un lío, una simple pregunta de sí o no. Eh, ¿Llevar tráfico Google a una página que ayuda a aumentar el posicionamiento orgánico? Sí, ¿no? Eh, oficialmente no. Eh, desde mi experiencia creo que sí. Sí, porque al final lo que se han de marca te llega. No, eh, ya, ya no solo eso. Eh, al final cuenta. Eh, yo he tenido, he tenido proyectos en los que he tenido muy muy jodida una palabra clave. Eh, penalizada total en un proyecto de un diario digital. Eh, tenía el nombre de un equipo de fútbol lo tenía eh, eh, eh, baneado, total. Yo, o sea, ni aparecía en los resultados de búsqueda. Le metí pasta en Google AdWord a esa palabra clave, a ese, a ese equipo de fútbol, y. A cuestión, en cuestión de meses empezó a subir de forma orgánica otra vez. Lo probé en otras dos eh, palabras clave distintas y me funciona también. Entiendo que bueno, Google claro. tiene que decir que esto no funciona así, que no oficialmente eh, el AdWords no cuenta para el SEO, pero también es cierto que cuando tú estás metiendo pasta a una palabra clave, estás demostrando a Google que esa palabra clave te importa mucho, evidentemente. no Con lo sí, cual, pues... Y también podrá medir, imagino, que toda esa experiencia de usuario y de la gente que entra y sale, con lo cual también es... Aunque no sea directamente de pagas, te subo, pero como la gente se queda satisfecha, eh, lo puede medir. Exactamente. Ya te digo que oficialmente no, pero, pero, pero yo creo que desde mi punto de... desde mi experiencia creo que, creo que sí. Ya sabemos de, que de lo que digan a la verdad es un mundo. O sea, muy complicado, muy complicado. Pues, Antonio mil, Antonio, mil gracias por quedarte in Streamy hasta el último momento. <risa> Muchísimas gracias a vosotros. Además, me voy ya corriendo que tengo con el chelo cargado, que es un mamotreto que no te, que no te, no te quiero <risa> ni contar. <risa> Oye, un placer. Muchísimas gracias por acordaros de mí. A, a ti, Antonio. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Eh, por, por cierto, mientras das paso al próximo invitado, eh, un detalle, en uno de los canales de Twitch... Acaban de dejar eh, un candidato a la PBN Oculta Misteriosa que han, que han citado y no diga si es verdad o no. Pero mira en el feed de comentarios y... Lo y acabo de ver, digo. lo acabo de ver. Sí. pues eh, avisaros que a los que no estáis en, en Twitch... En uno de los dos canales de Twitch, Emilio Márquez, o Rosa, porque no podemos ver de dónde viene el comentario, eh, han dejado posible comentario de qué, cuál es esa famosa PBN oculta misteriosa. Pues vamos con Alejandro, si, si lo ves Vamos a cañar. A ver, por aquí. ¿Y? Muy buenas, Alejandro. Buenas, David Emilio, ¿cómo estamos? Un placer. Un placer. ¿eh? Igualmente. Ahora nos toca ah, mesa de Seon Page. Ah, me parece también un tema súper interesante, un tema bastante chulo. Eh, bueno, eh, ya que estamos, que no lo hemos hecho en otros, y, y aquí lo tengo apuntado. Eh, habías comentado que te había molado y vamos con tiempo, que, que ahora no nos hemos salido tarde, que en las anteriores hemos ido de físico, corriendo. Eh, habías comentado que en el After te había molado el, el, el conocer a otros compañeros que también se dedican a a temas concretos deseo ¿no? Que además, justamente, con el primer invitado también había comentado algo parecido. Claro, sí. En plan, todo el tema de networking, conocer a gente dentro de tu sector tan importante a nivel nacional e internacional y poder compartir con ellos un rato, de forma coloquial, hablando, por ejemplo, yo hablé con Coque del In Building, que eso ni en ningún gran evento, ¿no? Sí que se agradece. Y agradeceros, de mi parte, y supongo que de mucha gente más, todo esto que hacéis. La verdad es que es la parte chula encima el, el, el que sean eventos tan enfocados a networking, el que podamos hablar directamente, porque eh, no, es una, no son charlas al uso de llega alguien de una charla. No, ostras, todos participamos y la verdad es que tienes toda la razón. Mola, mola un montón. Por entrar un poco al tema de on-page, eh, vamos a sacar un temilla, ¿no? Eh, ¿Qué partes más relevantes crees que pueden sí. ser a nivel homepage page O sea, ¿qué, ¿qué le das tú más valor inicialmente? O, o que diga, bueno, sabemos que hay muchos factores, ¿no? bueno, ¿Qué, ¿qué le da, puede dar más valor? Bueno, yo, a diferencia de los anteriores invitados, eh, mi perfil es un poco más de empresa, de agencia local, de clientes locales, nacionales, con lo que mucha gente se identificará conmigo, no todo el mundo tiene la suerte de trabajar en proyectos tan, de tanta magnitud. Entonces, sí que trabaja mucho el SEO page, presta atención al detalle y demás. El SEO page, ya todo el mundo más o menos lo conoce, sabe lo que hay que hacer. Todo el mundo sabe los H1, el description y demás. Pero ahora Google está dándole mucha caña al tema de contenido. No paran de comentar que el contenido es el rey y el tema de la semántica. Recuerdo hace poco Lily rey que en un evento dijo que en su empresa en Estados Unidos, que es donde siempre nos fijamos, están contratando profesionales del sector para ayudar en la redacción de contenido, es decir, que el contenido, la semántica y esto es lo que ahora funciona, porque todos lo sabemos, pero en el futuro, nos lo está diciendo el propio John Mueller, que va a seguir funcionando. Entonces, sí, presta atención a eso. Claro, además, el tema de la semántica, me, me gusta mucho el, el que lo hayas sacado, que lo hayas mencionado, porque al final, esto va también un poco enfocado a, a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? las intencionalidades de búsqueda, una intencionalidad de, claro. de búsqueda por mucho el inbuilding que hagas, si no la cumples y Google piensa que no puedes posicionar allí, no es que no te posicione porque no tengas fuerza, o sea, no, no, hay, no hay manera. Con lo cual, en ese aspecto, ¿cómo crees que va a evolucionar? Sé que no tenemos la, la, la bola de cristal, ¿no? Pero ¿cómo crees la que va a evoluciona evolucionar Google en ese aspecto? Pues yo creo que el, el algoritmo se va retroalimentando y ya cada vez conoce más de nosotros. Hace no muchos años funcionaba en la granja de enlace, que ahora lo vemos una locura, ¿no? Entonces, dentro de dos o tres años, el escribir un texto poniendo la keyword en el H1 y en el primer párrafo, nos va a parecer también una locura, ¿no? Pues yo creo que van por ahí los tiros de, de escribir para el usuario, que lo, no, ellos mismos lo dicen, más que para el buscador. Y cada vez el, el usuario tiene más inquietudes, se toma más tiempo para tomar decisiones y yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Bueno. Además, por aquí tenemos una pregunta de, de, de Carles Alonso también, de tema, de tema contenido, que, que al final viene muy, muy a cuento. no eh, Páginas de 5.000 palabras, páginas más cortas, eh, ¿qué sueles utilizar o que has visto que, te, que funciona mejor? También es depende del proyecto, la competencia. Sí que dicen que hay que escribir contenido largo, pero contenido largo, porque significa contenido malo? Y si vas a repetir dos veces en el mismo párrafo, en plan una idea que puedes hacer un párrafo, lo vas a hacer dos, yo creo que eso te lo van a penalizar. Y recuerdan hace mucho, que hace junio por ahí, salió John Muller, nuestro querido amigo de Google, dice, hablando de las, páginas, las categorías, cómo ellos la entienden, que dicen que sí, que tú pones el h1 y un párrafo introductorio, todos los productos, y debajo pones h2 párrafo, h2 párrafo, h2 párrafo, que dice que, que a ellos eso les da igual, que a, a día de hoy posiciona, sí, sí que posiciona, tenemos todo el mundo URL posiciona así, pero que el día de mañana posicionara, pues ya nos estamos dando una pista de que no va a ser así. Además, en eh, el tema de contenido, eh, por añadir un, un poco de, de, de tema, ¿no? eh, es muy relativo el, el que responda al usuario, no porque eh, pensemos, la, la edad de Jordi Hurtado, ¿no? que lo busca alguien en Google, aparte de que es, o sea, no se puede medir, ¿no? que él estaba aquí, primero estaba él, luego hizo adiós, bueno, no, no se puede calcular su edad, pero eh, en, en una palabra, o sea poner X edad, ya está resuelto, si le metes mil claro. palabras y debajo le pones la edad, el usuario se pira y eso Google lo ve. Totalmente. Porque responde tu intención de búsqueda en un segundo. Entonces, es lo que digo, que el buscador va actualizando se va actualizando y hasta qué punto llegará. Pues eso no lo sabemos, ojalá. Eso es. Pregunta, eh, tema de Keyboard Research. ¿Qué relevancia le das a la hora o en qué momento lo metes o en qué te basas? Porque al final, Hablamos mucho de ser page pero bueno, eh, también es importante esa parte del, del estudio de palabras clave para poder optimizarlo. Uh, ¿Qué consejo darías sobre esto? Bueno, yo creo que es la parte principal al empezar un proyecto, ¿no? Saber qué keyword tiene para posicionar tu competencia, qué competencia tienen, cuánto te va a costar. Y es una cosa que decimos todos, que hay que prestar atención a las keyword del long tail. Porque son menos competidas, te van a dar posibilidad, la posibilidad de obtener tráfico cuando apenas ha empezado el proyecto. Y sí que es verdad que hay que hacer un buen keyword research, Por supuesto, tener claro tus keywords principales, las que te van a generar más tráfico del futuro si posicionas. Pero también no dejar de lado esa long tail porque al principio a todo el mundo nos ayudan. Sí. Vale, por aquí también pregunta Roberto Matera. SEO para productos, ¿qué recomendaciones nos puedes dar? Bueno, pues al final todo el tema de producto, categoría, sí que tienes que describir muy bien tu producto, tienes que poner las la keywords, por supuesto, contextualizar un poco el producto en la descripción y demás. Y vamos, de eso en todos lo, todo los manuales tienes para, para escribir otro libro más solo de cómo utilizar el producto. Bueno, otro tema también que me parece eh, chulo e interesante es en el tema de fijarnos en la competencia, ¿no? Porque igual que hemos hablado antes de tema de inbuilding de que nos fijamos mucho en qué está haciendo la competencia tal, en onpage, ¿tú también sueles fijarte mucho qué hace la competencia, qué no está haciendo, eh, si replicas parte de esa estrategia? Pues mira, he visto que están haciendo textos de tal, de tal tamaño o Hs o tal. ¿Qué sueles hacer en este aspecto? Bueno, yo creo que lo principal a la hora de, empe de empezar un proyecto o de atacar una keyword es fijarte lo que está haciendo bien tu competencia, ¿no? Eh, por ejemplo, yo, yo trabajo en una agencia que no es de gran tamaño, pero tenemos competidores que son, a lo mejor el departamento de, de marketing es como mi edificio entero de personal. Entonces, ellos <risa> siempre me dan un paso por delante y, y ellos te van, te van a guiar en el sentido de eh, ¿qué, qué contenido están sacando, ¿Eh, qué longitud tiene Pues claro, a lo mejor no te sirve a ti para redactar un artículo igual que el de ellos, pero cambiando dos o tres palabras, porque sabemos que eso no, no vale. Pero sí que te puedo orientar generarte generar idea y a partir de esa idea... Y de, desglosando a ver por dónde puede acabar tu contenido tu, o tu redacción de, de la página. Sí, la verdad es que la, la verdad es, que es muy, muy, muy interesante el tema. Eh, Dice por aquí Rubén Cintru, el contenido es el rey, aunque el concurso Soft Data se come tu bocata, que fue un concurso que hice con, con mi agencia, fue un zapatazo enorme a que el contenido es el, el, el rey. El ganador lo demostró. Sí, además ese concurso fue, fue chulo porque yo no podía concursar y me quedé primero con, con la agencia que no, claro, evidentemente no podía concursar y el que se quedó oficial de ganador era un texto autogenerado, auténtica basura, pero claro aquí entra siempre la, el, el dilema que hablamos, en una web eh, porno, ¿qué más dan los textos? Así realmente la gente sí. no va a ver los textos, aquí lo mismo ¿no? o en una web, de eh, el ejemplo que vemos en PC Componentes, PC Componentes eh, te vas hasta el footer para ver el texto La gente no quiere ver el texto, quiere comprar un producto Con lo cual ese, claro. en ese aspecto mola eh, pues, tú Por ahí... supuesto tienes que conocer sí, Tienes que conocer tu sector Porque tu sector es de tus clientes Para poder atacar bien la keyword Y para poder ver cómo funciona Eso es el paso número uno, diría yo eso es. Entonces, en ese aspecto, eh, a nivel contenidos, por ejemplo, en un e-commerce, ya que hemos estado hablando de toda esta parte, eh, ¿cómo sueles trabajarlo? ¿Trabajas parte de contenido en blog? ¿Qué, qué eliges para blog? ¿Qué eliges para, para lo que es el propio, para el propio e-commerce, categorías? ¿Cómo sueles, cómo sueles gestionar esa parte? Bueno, yo creo que ahí entra también lo que hablamos antes del keyword research, ¿no? Que vemos eh, palabras más transaccionales, que la utiliza obviamente para la página para la categoría o para los productos y demás. Y después te encontrarás un montón de keywords con menos competencia, informacionales, ya de navegación y demás. Pero yo creo que todas esas inform informacionales, perdona, que tenemos, que generan visitas, luego con un enlazado interno te puede generar tráfico de calidad. Porque hay gente que está buscando el tema del que, del que tú escribes y del que tú vendes productos. Eso es. Además, eh, de, de todo esto siempre surgen nuevas cositas, nuevas conversaciones, que es lo que me mola de, de, de estas charlas, ¿no? cuando estamos varias personas. Y esto me recuerda al otro día, que estuvo hablando sobre, sobre estrategias de para B2B, que al final cambia un poquito, ¿no? Del tradicional e-commerce. Y, y pasa lo mismo. Ostras, eh, es una apertura de campo, eh, ya, ya que soco el tema, ¿no? Por, por, por sacar eh, ese, ese aspecto, ¿no? Que cambia totalmente un e-commerce tradicional. Eh, un, un B2B a nivel on-page cambia totalmente porque es todo transaccional 100%. O sea, ahí sí que no hay informacional 100%. por ninguna parte. ¿Te tocado algún proyecto claro. de ese tipo que sea más B2B y has tenido que eh, enfocar el estudio para las claves totalmente diferente? Eh, no, eh, nosotros trabajamos con, con cliente final y vamos, son casi todos e-commerce y, y es lo que tocamos. No, Sí que vengo de la parte de investigación de mercado, que he estado varios años trabajando fuera de España en el tema de investigación de mercado y es un mundo más, más oculto, más... Se cuenta menos, no es como el SEO que a con uno, hablas con otro, comparte qué te funciona a ti, qué no te funciona a ti. Y yo creo que eso es una de las cosas que me enamoró del SEO. Sí, eso la verdad es que mola mucho de la comunidad. Una cosa que no, no hemos comentado y que creo que es muy recurrente siempre es el tema de la densidad de palabras clave, el tema de me fijo, no me fijo, me fijo solamente para no llegar a un nivel, paso de tema de densidad de palabras clave. ¿Qué opinas de ese aspecto? Yo creo que cada vez está perdiendo más relevancia, ¿no? Sí que es verdad que hace años funcionaba que cuantas más veces pusiera la palabra clave, la, la ocultara, pusiera, la pusiera al mismo color que el fondo o lo que sea, sí que posicionaba. Ahora ya cada vez menos. Te dicen en, entre un 3, un 5, eh, un 2, cada uno te dirá lo que sea, ¿no? Pero yo creo que poniendo la keyword en lo, donde la tienes que poner, los aspectos clave y en el texto de forma natural y que y rodeado de, de, la de la semántica que habíamos hablado antes, yo creo que tampoco... A día de hoy sí tienes que poner un cierto nivel de palabras clave para posicionar, pero dentro de unos años yo creo que no, que no va a hacer falta. Es lo que te iba a decir. Yo ahora me fijo más en temas de prominencia, o sea, que esté puesto en las zonas importantes. Y, y también, el, volvemos a lo de antes, en la semántica. Si vamos a un sector, por ejemplo, comida de perros. Ostras, Google identifica exactamente igual. Eh, Búsquedas de alimento de perros, pienso de perros y similares. E incluso eh, tú lo, lo, lo, lo pones. Y, y te muestra resultados muy parecidos. Claro, y, y, y, vamos, salieron diciendo que por el tema de categorías que comenté antes del texto debajo de los productos, que muchas veces eh, Google no entiende si la página es de información o es para vender productos. Y si tú lias a Google, Google te baja. Y eso no es ningún secreto. Sí. Además, es un tema, es un tema de que podríamos hablar horas porque, al final, el, el, el tema de on Pitch siempre, siempre da para, para un montón. Eh, Ahora, a ver, una pregunta también que Google, ponía por aquí. Rubén, antes de, antes de dar paso a la siguiente mesa, eh, los B2B creo que esa es la parte menos importante porque tengo la sensación de que el cliente se fija mucho en el precio, calidad de producto, etcétera. ¿Es así? A ver, en B2B yo te diría que es que juegas en otra liga, ¿no? Porque. Claro. En, en, en B2C tienes esa parte de voy a jugar con enamorar al cliente, en B2B enamora al bolsillo del, del empresario. O sea, no hablas con un cliente, Totalmente. hablas con un empresario yo creo que da para otra charla entera de alguien que se dedica al B2B dentro de este mundillo. <risa> yo lo que te iba a decir, eh, tengo clientes de B2B, por ejemplo, un aceite de oliva, y la parte buena de aquí, que el SEO tiene muy pocas búsquedas, pero si le consigues eh, dos, tres leads al año, mm, te ha pagado, el, vamos, el año entero, no te ha pagado cinco o seis años de servicio, porque esto si de, de, uno de estos, conseguimos un contrato con, con, con Dubai Ah, le está distribuyendo aceite de, de, de, desde España a Dubai en, en palés. O sea, la comprado y se hicieron un cuarto de la producción. Sí. En ese caso, entonces, sí que, sí que funciona, ¿no? Claro, porque no juegas no. a hacer mil ventas como en un a 100, sino con... No tanto por una, calidad, una, sino una, por todo. calidad, ¿no? Eso es. Vale, pues, oye, muchas, muchas gracias, Alejandro. A vosotros y... por todo lo que hacéis. Eso es, un placer. Muchísimas gracias. Y aquí Alejandro. seguimos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, sí. Pues eh, eh, muchísimas gracias, Alejandro. Bienvenido, Oscar ¿Qué tal, Emilio y David? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muchísimas gracias por tanto apoyar con Non-Translation eh, el word de Seosem eh, como por eh, moderar durante eh, todo el evento la mesa de internacionalización, que es justo el siguiente bloque que vamos a tocar en este live. Y antes de nada te quiero preguntar, eh, en esa mesa de, de internacionalización, ¿qué, qué, qué, qué, ¿qué temas fueron los principales que estuviste tratando? Eh, ...con los asistentes de esa mesa. Bueno, de hecho es que hablamos de muchísimos temas, ¿no? Porque, aunque parezca que no, pero da, da, para, da para mucho realmente, ¿no? Entonces, pues, estemos hablando desde qué es mejor si lo típico, ¿no? De su dominio, comprar un dominio, comprar un juez en un país eh, o, o no estuvimos hablando también, eh, se coló por ahí un tema de, de SEO en medios, ¿no? Eh, la parte internacional también. Bueno, ya te digo, es que fue, fueron muchísimos temas porque pasó bastante gente por allí, ¿no? Eh, yo creo que el, el SEO internacional y, y sobre todo desde la pandemia, eh, la gente está como, quiero salir fuera, quiero vender fuera, porque a lo mejor aquí han perdido cuota de mercado, ¿no? Y, precisamente, precisamente, en eso de ayudar a que puedan vender fuera, desde On Translation eh, ayudáis mucho a las empresas que tengan esa necesidad. Para quienes no conozcan en este live, ¿qué hacéis desde On Translation? Nosotros somos una agencia de comunicación multilingüe y, eh, bueno, hacemos, un, ayudamos a las empresas precisamente a internacionalizarse, ¿no? Y, bueno, tenemos varios servicios eh, que, nos, que tocan mucho ¿no? con, el, con el live eh, de hoy, que yo cada vez que, que veo un, un, un evento, de sobre todo de David, ¿no? flipo y alucino y aprendo muchísimo. Y, eh, y estos servicios son precisamente de, de traducción SEO traduc y traducción SEM, ¿no? eh, que son estrategias precisamente muy específicas eh, porque, como ya sabemos todos, traducir con Google no funciona. ¿no? <risa> Traducir las palabras claves tal cual, ya sabemos todos que no, ¿no? <risa> Luego posicionas es. cosas que no busca nadie. <risa> Exactamente, ¿no? Y, y bueno, pues eso, pues es básicamente esto, ¿no? Eh, eh, tener claro que yo, para mí lo más importante es tener claro que todo nace de, de las diferencias culturales. Entonces, como somos diferentes culturas, vamos a buscar di diferentes cosas porque tenemos una intención de búsqueda diferente, ¿no? Con lo cual, pues eso, hay eh, que descubrir cómo lo, cómo lo busca un alemán eh. o un francés. no Como, como Oscar eh, has venido eh, al primer live que organizamos de, de los eventos de la Latina Valley. Eh, quería plantear a mi comoderador, a David, eh, ¿qué te parece si das paso al próximo invitado de esta misma mesa de internacionalización y hacemos un debate entre todos? Genial. Además, cuantos más seamos, más opinión tenemos y mucho mejor. Muy claro. buenas, Carles. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, más pues aquí bien tengo... muy bien, gracias. Además, tengo preparado varios temitas para sacar. Que... Y, y, y, ostras, encima, estando aquí Oscar, que tiene súper experiencia en todo esto, que, por cierto, en la mesa de debate, eh, estuve escuchando a ratitos cuando entré eh, cosas que comentaste que me parecieron muy chulas. Eh, y ahora que lo has sacado... ¿Puntos importantes eh, sobre los estudios de palabras clave a nivel internacional? Porque yo creo que esto puede entrar a debate y puede ser muy chulo. Sí. Bueno, eh, si quieres empiezo yo, Óscar, que seguramente eh, tu respuesta sí, claro. será más profesional que la mía. Eh, yo cuando he tenido que hacer eh, un proyecto así a otro país, inicialmente lo hemos hecho con, con anuncios, no? lo primero que he hecho es un, ha sido un, una traducción. Como decías tú, que nunca se tiene que hacer de Google Translate. Y primero busco qué sale. Ay, ay, ay. Digo, sí. ay, ay, ay. Si, busco, si busco tal cual en Google, ¿qué me sale? ¿No? Y digo, ostras, me sale uno, dos, tres competidores. ¿No? Digo, vale, estos competidores, ¿con qué palabras clave, con estas URLs exactamente, con qué términos de búsqueda se han posicionado bien? Y digo, ah, vale, resulta que con lo que yo había buscado había de búsquedas al mes y, y con estas otras, pues me salen mil, dos mil las que sean, ¿no? Es un, una parte un poco más manual. Y así pues, ostras, esto me ha servido para poder lanzar bastante rápido un, un primer test, a ver si ese país funciona con ese producto y a partir de ahí ya hemos empezado a hacer cosas un poco más eh, decentes. ¿eh? Uh -huh. Sí, justamente yo creo que es un poco eso, ¿eh? eh Google Translate, ahora fuera de coñas, ¿no? Sirve para lo que sirve, sobre todo, sobre todo si estás en una fase inicial, que quieres probar un mercado. Incluso también cuando se hace una, una traducción de e-commerce, ¿no? Que tienes 50.000 millones de productos, no te vas a poner a hacer una traducción bien hecha o una transcreación, ¿no? Eh, pues ahí sí que, si quieres probar el mercado, pues utilízalo, ¿no? Pero yo creo que, ahora que estabas hablando de Send Carlas, yo creo que, eh, mm -hmm. que, que también es súper importante eh, el, el texto de los anuncios, ¿no? Eh, realmente, eh, por nuestra experiencia, por ejemplo, yo siempre, siempre hablo de este ejemplo, eh, tenemos varios clientes que, que son hoteles o apartamentos turísticos eh, en Barcelona, por ponerte por, por un ejemplo, y eh, en el, eh, si tú ves el anuncio en español, era el típico anuncio de, bueno, de... Bueno, eh, hotel, no sé qué, eh, en ubicación, no sé qué, no sé qué, ¿no? Y no decía absolutamente nada, solo había una parte de, ex, de, de extensión de anuncio que, que ponía que sí. había parking, pero en el anuncio en sí, eh, en el título y en la descripción, o sea, no, no decía absolutamente nada. ¿Qué pasó? Cuando, cuando hicimos una, un, un, un estudio de palabras clave y, eh, obviamente, un nativo <ríe> eh, vio cuál era la intención de búsqueda, nos dimos cuenta de que los franceses, eh, da mucha importancia a los apartamentos turísticos que tengan parking incluido. ¿Qué pasó? Pues que tuvimos que cambiar totalmente el copy del anuncio para decir eh, apartamento turístico con parking. Obviamente claro. hicimos un test a -B y eso convirtió muchísimo más. ¿Por qué? Porque le estás dando al usuario lo que quiere. ¿no? Voy a decir, o sea, y es exacto. un poco esto, ¿no? Eh, y es un poco justamente esto, ¿no? Jugar qué es lo que... Eh, o sea, y, y también tiene lógica, ¿no? Porque los franceses tienen en coche a Barcelona, que están cerca, ¿no? Entonces, sí. pues, eh, qué bueno. bueno, para ese tipo de apartamento, ¿no? Que era, que era un apartamento como muy familiar, en paso de gracia, bueno, así como un poco, ¿no? Pero que es un poco el ejemplo de decir, es que no es solo, solo son las palabras clave por las que pujar, sino que descubre qué intención de búsqueda tiene, ¿no? porque ellos tienen un, una necesidad diferente. Claro, y eso, claro. haciendo una traducción eh, de Google Translate, yeah. te lo pierde. O sea, no no tiene parecido, nada que ver. ¿no? Me ha parecido un punto que has dicho, súper importante, y es el, el, el tema de tener un nativo. Porque, ostras, incluso sí. eh, lo que has comentado, claro, en Francia no sabe las costumbres, que justamente tienen sí. esa necesidad, pero es que incluso en el mismo idioma, en, en tener un negocio de coches en España y en Latinoamérica, que en España lo buscamos como coches, uh -huh. allí como carros, como autos, Y dices, si incluso en mismo idioma. Sí. Cambia la palabra tan diferente, ya no me quiero imaginar si nos metemos a ruso o nos metemos a un idioma de este tipo, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Y ya <risa> si hablamos, por ejemplo, de, de, de SEO para Amazon, que quizás no es un poco el tema, estamos exactamente igual, ¿no? Eh, el, la cultura y la diferencia cultural... Eh, va a hacer que, que, que un listing de Amazon eh, ordenada la información de una manera u otra para que le, le llame más la atención eh, basándote ¿no? justamente en las diferencias culturales. ¿no? Sí. Por sacar otra preguntita, sí, yo creo que puede ser eh, chula. Eh, a la hora de internacionalizar, trabajar eh, esa parte de, de diferentes idiomas, ¿Una web, eh, hacerlo en diferentes webs con diferentes dominios regionales o qué opciones veis y, y qué ventajas veis a unas y otras? Hombre, a ver, el, el siempre depende eh, la respuesta típica, ¿no? Depende, ¿no? Es decir, si dices, ostras, de, vamos, a, vamos a probar si podemos vender en este país, claro. Lo que comentaba Oscar, ¿no? Crear una web nueva eh, que tiene que ser posicionamiento, eh, traducirla entera, etcétera, etcétera, para hacer un pequeño testeo. Ostras, lo veo un, una, un trabajo faraónico, ¿no?, para hacer un testeo, insisto. ¿eh? Una vez ya está hecho, sí que es verdad que yo lo que más he trabajado ha sido con, con dominio en cada país. No sé qué piensas tú, Óscar, pero a mí la verdad es que me gusta eh, trabajar con, con un dominio por país. Justo ese tema salió en la mesa... Eh, y, y la persona que, que lo, o sea, que, que estaba comentando el tema, eh, dio la casualidad de que nos dio la URL y era, y era un .com, ¿no? Y entonces era un poco como decir, ¿para qué te vas a poner a, a, a comprarte un punto .fr, un punto .de, si, si ya tienes un, una cierta atracción con tu .com, simplemente, yo lo que haría sería... Eh, abriría un, un por carpetas, ¿no? Eh, por subdirectorios. Pero aquí el, el, el super especialista, David, yo creo que eres tú el que tienes que, que decir, que decir eh, mucho más sobre esto, ¿no? Aquí hay que decir que tenéis razón los dos, porque es, es un pero muy grande, ¿no? Porque es en plan, ¿qué presupuesto tienes? Porque también y qué equipo tienes. Porque tenerlo todo claro. en una web es lo que dice Oscar. Genial, porque tienes ya el .com, no te hace falta. Eh, generalizar más, notar, sacar otro dominio, eh, sacar otro desarrollo, pagar otro hosting, hacer doble SEO, hacer doble uh -huh. marketing porque, claro, el, el, el SEO que afecta a un dominio, le va a afectar globalmente ¿no? Vas a poder pasar fuerza uh -huh. con ese enlazado interno tal, que tienes mucho presupuesto, te sobra, eres una multinacional ¡Ostras! Pues puedes hacer como Zalando ¿no? Que Zalando se claro. ha a sacar dominios regionales claro. y es verdad que eh, ahí pues lo tienes más fácil en cuanto a personalización porque dices, bueno, eh, son independientes, puedo incluso si quiero eh, sacar un diseño para cada una o una estructura totalmente diferente, es más independiente, pero claro, es más, es más costoso y es más locura uh -huh. a nivel equipo. Era justamente, creo que no era el caso el del ejemplo de, del hombre del que estábamos hablando en la mesa, eh, porque lo que quería era como probar ¿no? el, el país. Digo, es que yo no me metería con eso, ¿no? Simplemente por eso, ¿no? Porque tienes que gastar una de recursos que... Que, que quizás no tienes, ¿no? O a lo mejor sí, ¿eh? Y, y David, David pregu pre pregunta para ti, si me permites. Ahora lo hacemos al revés. Te pregunto yo. Eh, en el caso de la carpeta, siendo un nivel más, ¿no? es .com barra FR, eh, ya sabemos que el, el dominio ahora tampoco importa tanto, pero a nivel SEO... Eh, afectaría un poco, es decir, en, igual, en igualdad de condiciones sería mejor un punto FR o mejor un punto con barra FR. ¿Cómo lo ves? Realmente eh, tiene sus ventajas y sus desventajas. Esto es como el, el, cuando hablamos con la verticalidad de las webs, ¿no? Que dices, ¿qué prefiero? ¿Tener una web de que te contenga tres temáticas o muchas como hace un como o como hacen los periódicos? ¿O tengo una web especialista uh -huh. de cada uno? Una especialista o en SEO local, ¿no? Una de una ciudad o una de varias. Si tienes una de una ciudad, va a ser más fácil competir inicialmente porque eres 100% especialista en ella. Y tiene cierta ventaja, porque si no, sería imposible competir, por ejemplo, con mil anuncios o competir con directorios como Doctoralia. Eh, claro. Tema de esto, que claro, gestionar una, una web por cada ciudad, por cada tal, es mucho más costoso. Eh, siempre, cuando, cuando trabajas esto, al final tienes la alternativa de, si no puedo hacerlo por ser específico, pues tiramos del inbuilding o tiramos de tal. Pero sí que es verdad que muchas veces tira mucho el tener un dominio local, el, el, el tener cierta, cierta ventaja. Yo creo que, por ejemplo, en Francia, en Francia que son muy suyos, ¿no? O en Alemania, eh, por nuestra experiencia ya simplemente a nivel, a nivel eh, como más de masivo, ¿no? Si tienes un punto FR va a ser mejor porque ellos se, se van a pensar que es un negocio francés, ¿no? Eh, si tienes la suerte de que tu web es .com y barra FR, pues a lo mejor no se dan cuenta. Pero, por ejemplo, nosotros que ya tenemos .es, porque no podíamos tener .com, cuando intentamos hacer barra FR es que es muy difícil, ¿no? Porque dicen, ah, mira, estos son españoles, pero es, quieren vender aquí, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ahí está un poco el tema. Además, ah, muy interesante sí. lo que comentas, Oscar, porque es un planteamiento muy guapo, el que dices que, claro, empiezas con un punto es y luego, si metes el barra FR, queda como. Ostras, eh, tanto para Google como para la gente. Es en plan, ostras, si sí, es empresa española, claro. no es francesa. <risa> sí. Nosotros lo que hemos hecho ha sido comprar dominio. Lo que pasa que, que lo tenemos eh, redireccionado. O sea, tenemos, en nuestro caso, un transaction.fr y si te metes se va al FR de nuestra web, que es una chapucilla, pero pero es lo que hay. <risa> Porque no tenemos, no, justamente lo que tú decías, ¿no? el pulmón como para poder... Meternos a crear contenido, o sea, como para hacerlo bien, ¿no? Eh, queremos aprovechar un poco el, la autoridad de, de la web que tenemos y pues la tenemos.es, pues es lo que hay. Eso, es que de momento, además es que también es lo, lo suyo, intentar no abarcar demasiado, que no puedas atenderlo todo y ya lo irás haciendo poco a poco. Claro. Porque, Óscar, una pregunta es que has comentado una cosa que, que quería, lo tenía notado yo, precisamente, que en países europeos, es que has hablado de Francia y Alemania, yo también me he encontrado el caso de que eh, son países de que tienes que ir con su idioma, ¿no? porque son bueno, como orgullosos de su idioma y está muy bien. ¿no? En otros países más del sur, como España o Italia, tienes que ir con su idioma, quizá, no sé si tu experiencia, ¿eh? pero... Eh, no por orgullo, sino por falta de conocimientos, ¿no? De, ostras, si pones a, aquí eh, una web en inglés va a costar un poco más, pero no sé si en otros países más al norte de Europa te has encontrado que has podido vender bien con, con, un, con un inglés. Hombre, a, todo el a, a todo el mundo nos gusta que nos hablen nuestra propia, nuestro propio idioma. ¿no? Eso está yo, yo creo que es básico. Eh, incluso yo diría que eh, lenguas cooficiales. ¿no? Si no, fijaros en, en, en supermercados, eh, etc., etc., que van a, a productos muy masivos, que ellos tienen las webs en catalán, vasco, gallego, eh, eh, entonces, a todo el mundo nos gusta que nos hagan el, el, el idioma, ¿no? Es un poco como el, el, el, el equilibrio entre coste-beneficio, ¿no? El saber si tu producto sí. va a funcionar bien o no. Eh, por ejemplo, irte a Alemania, pues a lo mejor si tu target es gente joven, a lo mejor te da un poco igual que hablarles en alemán, en alemán porque te van a hablar en inglés. Entonces, decir un así a grandes rasgos es un poco claro, difícil. Claro, lo que está claro lo que está claro es que um, si les hablas en su idioma vas a vender más eso está clarísimo eh, pasamos a alguna pregunta que tenemos desde desde el chat que por ejemplo Rubén eh, nos planteaba eh, si crear una landing meterte de Google Ads y, y a partir de tener métricas sin si sí, meterle realmente el trabajo para una, una subpágina regional. ¿Merecería la pena hacer esa prueba o merece la pena realmente? Vamos a hacerlo bien desde un principio y adaptarnos desde un principio. No, al final es un estudio de mercado porque le metes un poquito no de sé. pasta y si te funciona ya vas con todo, porque pasa muchas veces en SEO también. En SEO haces una estimación, ya sea por país o por lo que sea, dices, creo que va a haber tanto volumen de, de personas, va a haber tanto volumen de tráfico. Y eh, no sabes si te van a comprar, si va a encajar tu producto, con lo cual si haces una pequeña prueba en ads y convierte, pues ya vas con todo y metes toda la inversión, en vez de perder el tiempo Exacto. y luego decir, ostras, ojalá no me hubiera metido. Y nos preguntan también acerca de si un punto es para el mercado hispanoamericano sería una frontera menos eh, eh, dura de, de traspasar que, que el intentar con un punto S en Francia. ¿Qué opináis? Yo creo que es incluso peor, porque en México todo el mundo tira de .com.mx en Colombia de .com.co, con lo cual canta un huevo. Total, total. A ver, es que aunque, aunque tengamos el, el mismo idioma, pues son culturas diferentes, ¿no? Que es lo que decía David antes, ¿no? Con el tema de coche, carros, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya no es solo eso, ¿no? S sino que son culturas diferentes, ¿no? Es que yo vuelvo a lo mío. Yo soy muy de. Temas culturales, ¿no? Eh, la manera de hacer un, una campaña, la manera de llegar a un usuario y, y, y arrastrarlo por el funnel es diferente porque son culturas diferentes, ¿no? Y ellos tienen, eh, les mueve otras cosas, ¿no? Mm. Eh, antes, sí, de terminar... incluso. Sí. Disculpa, eh, incluso en, el, en, algún, en algún proyecto, en diferentes países de, de Latinoamérica. Hemos hecho el, el dominio para cada país, ¿no? Dices, bueno, ya como todo... No, no, no hemos hecho para eh, Argentina uno, para Colombia otro, para México. tiene que cada país tenga efectivamente, en la medida de lo posible, su dominio. Eh, no dices, no, uno para toda Latinoamérica, que alguna vez eh, me lo han propuesto digo, ostras, ¿no? Es como decir, uno para toda Europa, ¿no? Exacto. Ostras, ¿no? Si sí, a nosotros nos piden, ¿no? Como eso, eh, adaptación a español de Latinoamérica. Y esto, qué, o sea, ¿de dónde? <risa> a ver, ¿de dónde? <risa> ¿No? que, sí que, que sí que supuestamente a nivel de internet y de comunicación digital sí que hay como un estándar, ¿no? De. de pero, pero, pero bueno, enfoquemos un poco, ¿no? Exacto. Pues muchísimas gracias eh, tanto Óscar como Carlas. Eh, vamos a cerrar este bloque de interna internacionalización, pero eh, ¿algún comentario algún consejo que querés compartir antes de cerrar el bloque, Oscar? Pues así a, a vos de pronto no se me ocurre ninguno. Sobre todo eh, yo creo que eh, antes de lanzarse eh, yo hay veces que, que alucino con la gente que dice yo me quiero ir a cinco países. Pues a ver, Piensa, ¿no? Es un poco lo que, lo que comentaba también David y Carlas, ¿no? Piensa eh, por qué te quieres ir a este país, ya, ya tienes ventas, no tienes ventas, cuántas ventas tienes eh, y todo se puede hacer por fases, ¿no? O sea, no, no, no tenemos que ir como elefante en cacharrería, ¿no? No hace falta. Y, y yo añadiría, como cliente muy satisfecho y contento en mis traducciones desde Latina Valley, que contactéis y contratéis a un translation. Que mi experiencia de cliente ha sido realmente fabulosa. Así que muchísimas gracias, Oscar. Gracias, amigo. <ríe> y y Carlas, ¿un consejo antes de cerrar tu, eh, nuestro bloque? Sí, es decir, si, si por ejemplo, tenemos un, un e-commerce y lo que comentábamos de ostras, vamos a probar un país. Eh, sí que tenemos la opción de hacer pues todos los anuncios bien hechos, evidentemente con un translation ¿no? <risa> eh, no. Evidentemente, no, no voy a hacerlo con teora, ¿no? no, no. Eh, sí que tenemos esta opción que sería la ideal, pero para hacer un pequeño testeo, ostras, tenemos, por ejemplo, campaña de Google Shopping para hacer un testeo en un e-commerce. Luego también tenemos campañas en de, de, de Google de, de DSA. ¿vale? La, las dinámicas, precisamente para ir captando estas primeras keywords y a ver cómo está funcionando. Es decir, que quizá de entrada hasta yo me plantearía no hacer toda una campaña de search grande, ¿no? con todos estos sus anuncios bien hechos, bien traducidos y todo, porque si no, es muy fácil hacer muchas faltas ortográficas, no distintos idiomas, sino ostras, tenemos algún tipo de campaña que nos permite hacer estos primeros test. Por fases, si es que es eso, ¿no? exacto. Hacerle todo. Exacto. <risa> pues muchísimas gracias y con vuestro permiso pasamos al, al siguiente bloque. Muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Chao. Un placer, saludos. Buenas, Sergio y Marcia. ¿Qué Hola, tal? buenas tardes. Hola, David. Hola, Emilio. Sergio, Bienvenidos. buenas tardes. Buenas tardes, Marcia. Ahora nos toca, nos toca la parte de comercio electrónico, que también me parece súper chula. La verdad es que la, la parte de comercio electrónico, al final, es una de las que también suele suscitar más, más interés, porque al final, vamos, eh, comercio electrónico nos interesa a todos. Y por sacar algún tema así en el que empecemos a hablar y, y comentar, comentar entre todos, eh, empecemos por la parte más, más básica, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tecnología usar para e-commerce? ¿Qué CMS? ¿Desde qué os gusta más partir y por qué? Yo creo que hay que saber un poco cuál es la. Hay que ver un poco a largo plazo a dónde quieres llegar. ¿Vale? O sea, si vas a, a hacer un experimento con gaseosa, pues bueno, Woo, WooCommerce, PrestaShop con WooCommerce. O sea, PrestaShop, WordPress con WooCommerce. Si ya tienes una idea de hacer un largo plazo, pues aquí en España todo el mundo usa PrestaShop. También depende de un poco de. Pues claro, sabemos que en Estados Unidos es más Shopify, bueno, depende un poco de dónde estemos. Y luego. Depende también del número de referencias de tal, porque llega un momento que hasta PrestaShop tiene sus límites. Nosotros hemos tenido algún cliente que es que ya estaba ahí, que ya tenía por, por, por el volumen de ventas que tenía, el volumen de, de, de, de herramientas que tenía implicadas allí en la tienda, es que ya llega un momento que dices, es que planteate que PrestaShop ya no da de sí. Y luego, bueno, tenemos Magento, que Magento, pues ahí tienes un nicho, ¿no? Se supone que también tiene un desarrollo mucho mayor, pero claro, Encontrar programadores de Magento también te cuesta bastante más. Con Marcia, Entonces, que, Marcia, con Marcia, que yo aquí entro saco. No, no, no. Eh, yo te dejo a ti, Sergio, porque tú también estamos aquí para debatir. Pero sí que es verdad lo que comenta él, eh, que depende mucho, no solamente de un factor, sino de varios. ¿no? Es decir, al final, eh, lo primero de todo es qué control quieres tener sobre esta plataforma de e-commerce. Si realmente eh, lo que quieres es eh, tener una buena gestión de stock. Una buena integración, a lo mejor no solamente quedarte en la parte e-commerce, sino poder también extraer datos del mismo, eh, lo que decía, volumen al final eh, de productos, eh, la flexibilidad de la, de la plataforma en sí, es decir, llega un momento en que también PrestaShop a lo mejor ya se queda corto en tema de, de, de lo que sería la experiencia de la UX, eh, o quiero hacer a lo mejor una cosa más grande... Eh, y no la puedo implementar en PrestaShop y tengo que irme a Magento, aunque lo que decía Sergio, ¿no? Cada vez son menos, eh, bueno, hay muy pocos desarrolladores cual, eh, realmente preparados para tocar Magento, pero los hay. Incluso las grandes marcas, pues ya sabemos que no utilizan plataformas, sino que directamente se construyen la, la suya propia medida, ¿no? Entonces, bueno. depende de muchos factores. Obviamente, desde lo que sería la, la marca pequeña que empieza, eh, y esto es gratificante saber de que puedes contar desde lo más básico, y esto es la, la, lo, la gran cualidad del e-commerce, la escalabilidad, ¿no? Que puedes ut utilizar desde lo más básica e ir adaptándose al final a tu modelo de negocio. Eso, eso, al final, eso, yo opino lo mismo, igual que un poquito que vosotros. Las necesidades cambian totalmente. y Pasa como con con Shopify, por ejemplo, ¿no? Que dices, ostras, es muy limitado en cuanto a personalizaciones, a SEO, que al final, pues, o, o aprendes eh, programar en Liquid o no puedes editar las plantillas. Pero claro, cada uno tiene sus necesidades. Hay gente que dice, ostras, yo soy muy bueno en, en, en publicidad en redes sociales, me da absolutamente igual el SEO. A ver, cosa que me parece una uh, respetable, pero no, pero yo no lo haría, ¿no? Evidentemente, si no me quedo sin negocio con el SEO. <risa> pero eh, le cumple la necesidad de, tengo algo muy fácil, me, no me complico con pasarelas de pago y tengo todas las integraciones. Y al final, pues lo mismo, presta o lo que comentaba, eh, lo que comentabais de, de, de también de otros CMS un poquito más avanzados que necesitan al final pues, de tener algún programador, como, como pasa con Magento, no que, que necesitas pues, tener más soporte detrás, al final es, es todo el mundo. Pregunta por aquí, Federico, eh, ¿qué opinión tienen de Vitex? No lo he llegado a trabajar, pero tengo que decir que la gente que conozco que la ha trabajado y colegas de otras agencias eh, sí. le ha dado mucho rompedor de cabeza. Yo digo en cuanto a, a, a trabajar respecto a otros. No puedo opinar porque no lo he llegado a, no lo he llegado a trabajar. Cuando me llega un proyecto, opinaré. Yo estoy un poco en lo mismo, pero yo mi experiencia a nivel general es no te salgas de lo normal. O sea, casi todos los problemas en un proyecto es cuando un cliente se empeña en usar una metodología porque se la ha recomendado su vecino, se la ha recomendado su cuñado dice, quiero hacer este proyecto y lo que hacer con esta tecnología. A partir de ahí es normal. Mi experiencia me dice es que vienen problemas. Aunque sea, dices, bueno, pues no es tan diferente o no, que es mejor que lo va a petar. Digo, bueno, pues cuando lo pete lo miramos. Pero yo, de primeras, trabajar con lo que conoces. Exacto. Sí, porque al me... final. No, perdón, perdón Marcia. No, no, no. Decía que al final eh, uno de los factores que también influyen es que el equipo que va a trabajar en la parte de, de detrás, que yo llamo del e-commerce de trabajo, de, de logística, de subida, obviamente, porque detrás hay un trabajo enorme de, de subido de contenido, eh, fotografía, textos, ¿no? SEO, la parte de SEO, la parte de publicidad. Si con la plataforma no está a gusto trabajando y no le es una plataforma sencilla de utilizar. Al final, va a ser todo problemas. Entonces, la comodidad también y la, la adaptabilidad del equipo que trabaje detrás es importante. Sí. Pregunta, ya que estamos en tema e-commerce, e que creo que puede ser interesante. Eh, temas de medición de ROI, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo trabajáis? ¿Cómo medís ese ROI? ¿Qué tenéis en cuenta eh, pa, pa, para un e-commerce? Porque, al final, esto lo veo bastante importante, sobre todo un e-commerce que suele tener mucha más inversión que cualquier otro proyecto. Mm. Yo, si me permite, Sergio, primero, eh, lo que suelo encontrarme más con los clientes es que te dan un budget, Eso es lo, lo, la manera correcta de hacerlo. Al final, todo el mundo quiere vender más, eso es lo, el denominador común de todos los que vienen. Quiero vender más, vale, pero ¿qué es más? O sea, ¿cuánto quieres multiplicar tu facturación, aumentar tu facturación o incrementarla? O uh, quieres desarrollar algún, quieres sacar alguna, alguna línea de producto específica y lo que quieres es aumentar tus ventas en este producto. Entonces, partiendo de un presupuesto, ¿vale? Porque esto es importante conocerlo en el ROI, como lo sabemos todos. Nos dan un budget para poder invertir tanto en acciones y o estrategias en publicidad, en, en lo que sería posicionamiento, en otras plataformas como podría ser publicidad programática o, o, o todo esto que, que al final lo que hacen es generar tráfico en nuestro e-commerce. Eh, a partir de aquí, nosotros tenemos que tener claro uh, un, unos KPIs, ¿vale? un cuadro de manos, como queramos llamarlo, para saber exactamente qué estamos midiendo, ¿no? Porque al final, bueno, si en Google Ads voy a medir las impresiones o los clics y realmente esos no me están trayendo conversiones que quiero de la parte de ventas, ¿vale? que es una importante conexión que a veces olvidamos que el e-commerce tiene que tener, es decir, no solamente trabajar la parte de estrategias de marketing para tener en cuenta el ROI, sino también trabajar con la parte de ventas para saber si realmente. Todo eso que hemos conseguido ha tenido el éxito que hemos querido. Al final se ha convertido este lead en un comprador un cliente real. Entonces, tener claro esto, ya sea en Excel, que puede ser lo más básico, o, en una, o lo que sería en una, un data studio, por ejemplo, que también lo podemos medir, o en una otra plataforma, pero tener claro con el CRM, incluso también podemos hacer el recorrido, ¿no? Para ver si realmente todo esto que hemos invertido ha llegado al objetivo final. Entonces, eh, yo para mí esta es la primera fotografía o definición de lo que sería cómo saber si, el, si realmente estamos teniendo un retorno de inversión positivo a lo que queríamos. Muy importante. Además me, además me gusta lo que comentas por las diferentes vías, porque al final te puede salir una vía muy rentable, otra no salirla y por lo tanto eh, hay que eliminar a lo mejor esa parte para poder invertirla en otra. Claro. Si me permites, bueno no sé si puede decir nombres, pero conozco un, un CEO de una gran empresa que él, él, él estaba obsesionado de hecho le preguntabas quién de cuántos en tu empresa qué parte de tu empresa se dedica a analizar datos dice yo creo que menos la chica que atiende en recepción todos vale entonces porque al final todos son datos vale pero él decía dice yo me guste, de vez en cuando pruebo a dejar de hacer una cosa durante un tiempo y veo el impacto que tiene evidentemente con gaseosa no sé si me explico pero a veces, es decir, vale, yo tengo, pues me llama la atención, me dice, porque claro, yo tengo así como una visión general, pero como no sé cuánto impacto tiene cada cosa, o sea, puedo saberlo más o menos, pero no sé directamente cuánta cosa, pues él, él tiene sus cálculos, pues dice, venga, voy a probar durante un tiempo, yo qué sé, a invertir menos en SEO, invertir menos en SEO, y a ver si, si el impacto que, que recibo es el que realmente tengo controlado, que me, que me, que me puede afectar. Sí, de todas lo que te iba a decir, porque al final puedes medir ciertas cosas, pero ciertas no. Por poner un ejemplo, en SEO puedes medir eh, de, to, to el, de, todo el recorrido que te llega el usuario, compra tal, pero claro, puede que según lo que vendas no te compren en ese momento, sino que hayas conseguido atraer a esa persona y luego otro día acceda a tu web y compre, porque no todos son compras impulsivas. Con lo cual ahí, es eh, lo que comentas, no siempre se puede medir instantáneo y hay que, y hay que tirar de ingenio para poder medirlo. Sí, el tema de la atribución es una cosa a tener muy en cuenta, que de hecho muchos marketeros eh, nos trae dolores de cabeza, porque al final, ¿no? ¿Qué atribución le das a la conversión al final? Entonces, eh, como el usuario o, o el consumidor con el que tratamos es totalmente eh, cambiante, para mí es el término perfecto que lo define, ¿no? De hecho, ahora, eh, con el tema de, de, de la pandemia que hubo, pues está más de moda que a lo mejor alguien busque en Amazon Precios eh, luego se va a la tienda y, y compra o de repente se va a la tienda, lo mira y luego compra uh, online. Entonces, ¿cómo mides este recorrido del cliente ¿no? para realmente darle esta atribución? Tocando el tema de atribución, eh, no sé si estaría al tanto del anuncio que ha hecho Google de que va a cambiar completamente la forma en la que, en que la, realiza esa atribución. ¿Qué opináis? Todo, todo cambio eh, pinta siempre mal al principio, porque hasta que te adaptas, como cuando pasemos de Analytics 3 a Analytics 4. Yo me estoy recuperando del, del cambio que hubo en abril y mayo, que fue un dolor de cabeza total. Pues, eh, habrá que verlo, lo que dice un poco David. Al final... Es bueno porque también remueve un poquillo y los que están ahí atascados, que parece que nunca los vas a mover de ahí, pues con estos cambios al final, si lo haces bien y estás atento, pues siempre por lo menos te quedas igual o mejoras un poco. Entonces, mal no está. Yo lo que tengo claro es que Google cada vez, Google y todas las marcas, creo que de hecho las marcas que lo hacen son las que están abocadas al éxito, al final es centrarse en ofrecer, al, de poner el cliente en el centro de ¿no? su estrategia. Entonces. Obviamente Google no se escapa de esto y lo que está intentando es ofrecerle a las personas que buscan, eh, que tienen esa intención de compra, lo más, eh, la perfección posible de lo que están buscando. Entonces, para esto necesitan constantemente estar cambiando toda la, la parte de experiencia de usuario, la parte de calidad de anuncios, la parte de atribución, porque si no, con esto no pueden mejorar o afinar su, su, lo que sería su estrategia. Eh, nos preguntas desde, desde, desde chat, eh, ¿cursos de formación? ¿Qué recomendaríais? Una formación sencillita para SEO, SEM, eh, concretamente dentro del área de Community Manager. Ah, que, ¿Recomendaciones? Un, un poco depende de lo que busques. Si buscas uh -huh. eh, formarte en todo, a, eh, hacer SEO, hacer SEM, tocar la parte de monetización... Al final te interesa más que un curso eh, meterte a alguna comunidad, ¿no? Hay comunidades como Team Platino o hay comunidades eh, que no son no se centran en un único curso, sino en diversos cursos. Si buscas algo solo de SEO, pues, ¿qué te voy a decir? no Tengo yo un curso de SEO. Busca training mm -hmm. en Google. Pero, lo dicho, <risa> independientemente de una cosa u otra, eh, yo personalmente como recomendación, hazte algún curso para introducirte y luego empieza a practicar como si no hubiera mañana y hacer pruebas. Mm. Eh... Eh, ¿Alguna recomendación de cursillo o, o cómo orientar a, que no, a Alejandro que nos pregunta? Es que ahí hay, hay un... Si, si haces una búsqueda normalmente por internet, volvemos a Google otra vez, ¿no? Al final se tiene que adaptar a lo que esté necesitando Alejandro. Eh, seguramente le saldrán millones de cosas, si están bien posicionadas, ¿no? Como, como comenta David. <ríe> eh, pero yo creo que tiene que... Yo empezaría, primero, si no tiene ningún tipo de conocimiento, eh, cero... Eh, empezaría por Google, que tiene una plataforma muy buena de, de lo que sería una iniciación a, a temas básicos, porque además eh, ellos son el, el, el rey del, de, de la finca, como digo yo. Y al final eh, ir poco a poco evolucionando hasta que encuentre cursos pues, que se adapten más a lo que él ya... Yo, creo, yo siempre he dicho y pienso que la clave eh, en tu avance de formación es cuando tú tocas techo, al final cuando ya ves que algo que te, en lo que te has formado, eh, ya lo dominas, pues puedes pasar al siguiente nivel. ¿eh? Uh -huh. Primero, paciencia, que se arme mucha paciencia, que eso es importante en cualquier formación. Por, por casualidad, Marcia, ¿estás hablando de Actívate con Google? Sí, sí, sí, claro. Ahí, Entonces... ahí, estuvo, ahí, ahí estuve dando yo clase durante cinco años. No sé. La verdad que no estuviste años, <risa> tú ahí. Pero años y años. Eh, no sé. uno, uno de los momentos más felices de, de profesionalmente hablando de mi vida. Eh, y mira, y tengo una pregunta que voy a enfocar directa y absolutamente para Sergio, que cómo conseguir clientes en, en el mundillo del SEO. Nosotros por SEO. Yo además presumo un poquillo de eso. Eh, claro, eh, es lo bueno. Evidentemente luego hay que estar atento al cliente, eh, hay que tener una reunión. Yo me curro mucho los presupuestos. A veces doy más información de la que toca, pero lo bueno... Para una agencia de SEO es conseguir los clientes por SEO porque, no sé, es, es como el, el core de la agencia. No tendría sentido ir. Yo conozco gente que vende cursillos para vender para hacer marketing online y los vende con comerciales. No tiene sentido. Los vende ¿eh? y los vende, pero para mí no tiene sentido. Nosotros, para mí, en el caso de nuestra agencia, lo, lo bueno es que nos llegan por SEO. Luego sí que hay una parte de atención, que es donde entro yo. Pero la, los clientes primeros, el primer contacto es por SEO. Yo dime creo que tiene mucha credibilidad. Dime una keyword que, que la audiencia eh, busque ahora mismo y te llevamos un par de clientes. Bueno, nosotros como SEO Madrid, no lo he mirado hoy, pero salíamos los primeros. <risa> vale, esperemos que te mandemos los clientes para ti. <risa> Hoy no lo he mirado, espero ahora no quedar mal, pero hasta donde yo sé, SEO Madrid sabemos primeros y creo que, en Madrid por que... A los que estáis de audiencia, buscarme SEO Madrid y si me sale la ¿Me agencia es? de Sergio, contratadle, por favor. <risa> Entonces, eh, preguntita por, eh, por ir enfocando en la parte final de este último bloque, de, de este live, que nos acercamos eh, peligrosamente a las dos horas de live, que la verdad, David, eh, la mar de entretenidas, cómo se pasa el tiempo de rápido. Y tanto, o sea, se ha pasado volando. Sí, casi dos horas. Entonces, la preguntita es eh, algo bastante rápido. ¿Qué KPIs marcaríais vosotros a tener en cuenta en tanto en e-commerce como en SEO para e-commerce? Ah, sí, en e-commerce ah, yo creo que principalmente lo que habría que ver es ah, eh, cuántas ventas, eh, o sea, en sentido de cuántos ingresos he tenido, por ejemplo, en el mes. En, en, yo siempre me gusta decir a los clientes, obviamente es la parte comercial en la que ellos, eh, digamos, dirigen y yo no mando ahí nada, pero sí saber eh, en, en este mes cuántos productos se han vendido y dividir, o sea, separar por grupos. Es decir, al final de este producto, que obviamente tiene un precio más pequeño, eh, cuántas unidades he vendido. Y del otro, que a lo mejor tiene un precio más alto, que pueden ser 2,000 euros por producto, pues, cuántos productos he vendido. ¿Y cuánto he invertido? O sea, esto es el principal eh, factor a medir. Ahora, si lo separamos por estrategias de marketing que apliquemos, obviamente hay muchas KPIs que nosotros al final traquea Por ejemplo, en Google Ads lo que hacemos es traquear con el cliente. Eh, todas estas conversiones que hay para saber cuánta gente pues ha hecho o añadir en el carrito o darle al botón de comprar directamente al final o ah, abandona el carrito y al final nosotros lo que hacemos es conectar con una plataforma de web marketing para que haya un retorno al carrito abandonado. Pero las principales es ver también cuáles son las acciones que más eh, se realizan dentro de la web y se repiten mucho. Porque entonces lo que estamos ofreciendo al final es eh, poder recuperar a ese cliente que se ha perdido o si alguien nos ha comprado, volverle a, re, a hacerle que nos compre con estrategias de, de, bueno, de que todos conocemos, o upselling o up selling. Pero para mí principalmente es saber eh, cuánto es el ticket medio que se están gastando, o sea, al final cuánto están comprando, el volumen, el ticket medio y obviamente si lo queremos subir o lo que queremos es subir el ticket medio o subir en volumen de compra. Por cierto, eh, justamente ahora estoy haciendo un raid de mi canal de Twitch al de Emilio. Eh, ya que estamos llegando aquí, ¿no? ¡Ostras! Seguid a Emilio, los que estéis por mi canal de Twitch, seguid a Emilio, que, que, que, que siempre va haciendo emisiones muy chulas. Eh, y, y, y al final, pues, ¡ostras! Eh, aporta un contenido de valor que no veas. Así que lo he dicho, todos los que vayáis de mi canal, seguid a Emilio Leches. Igual que os digo cuando estoy emitiendo yo. seguirle, hostia, seguidle! Muchísimas gracias y de hecho eh, Este experimento lo estábamos haciendo En los dos canales de Twitch O sea que los que estáis haciendo en la RAID No vais a perder el contenido porque eh, Estamos emitiendo justo lo mismo Pero a partir de, de La semana que viene estaré emitiendo en Twitch eh, Contenidos eh, de esta misma temática, marketing digital e commerce, con lo cual, eh, Twitch eh, barra Emilio Márquez, por favor, eh, seréis muy bienvenidos en mi canal y os trataré con muchísimo cariño. Entonces, eh, KPIs, eh, ¿qué recomiendes, eh, Sergio, por favor? Yo para mí, me la, mm, las, las tenía preparadas y al final las ha soltado un poco Marcia, pero para mí la, las, las que yo me tengo, a ver, están las típicas que miramos todos, pero a mí las que me siempre me fijo un poco más es el ticket medio... Y la, la tasa de retorno, cada cuánto me vuelve a comprar el cliente, en caso de que sean compras repetitivas, ¿vale? Pero es una forma de, de tener controlado que si sabes que cada X tiempo te, te viene un cliente, poder lanzar incluso alguna campaña contra él, hacer alguna cosilla. Y luego el tema del, del upselling o de intentar vender un poquito más. Al final son clientes que tienes fidelizados y siempre es más fácil poder venderle algo más a un cliente que ya tienes que hacerte un cliente nuevo. Entonces esas dos métricas yo siempre les presto un especial atención. Muchísimas muchísimas gracias. Y eh, ya la última pregunta de, que tenemos preparada en nuestro guión, es eh, ¿qué estrategias de marketing eh, realmente efectivas recomendáis usar para comercio electrónico? Um, aunque la pregunta parece sencilla, eh, yo creo que la, la respuesta no lo es porque depende de cada e-commerce, o sea, de cada marca y cada, qué producto que esté vendiendo. Sencillamente porque a lo mejor a campañas de Google Ads no le vienen bien a, una, a un e-commerce en concreto o a una marca y sí que le vienen publicidad, bueno, en social ads. Y otra, eh, a lo mejor no le viene bien a tanto la parte eh, de publicidad en TikTok y hay otro tipo de, de marca que se dirige a un tipo de público que sí que le viene a ser eh, efectiva la publicidad en TikTok. Lo mismo sucede con YouTube Ads, lo mismo sucede con el tema SEO, como comentaba hace un momento, bueno, en la primera intervención, ¿no? Lo que sería banca. Eh, depende. O sea, al final, yo creo que el principal consejo es a centrarte en a qué público, eh, o sea, qué, tu producto, qué necesidad satisface, y a qué tipo de público, dónde está ese público dónde lo puedes encontrar o dónde te está buscando, dónde está buscando esos productos y a partir de ahí centrarnos en esos canales. Esa es la mejor estrategia o, o al menos empezar de esta forma para poder tener un, un, para poder cumplir el objetivo que al final, pues, como, como decíamos, es vender más seguramente. ¿no? Genial. ¿No? Sí, yo un poco iría por la misma línea. Tener muy definido cuál es tu cliente, eh, que cuál es tu cliente, qué canales usa tu cliente, conocer cómo se expresa tu cliente, qué términos usa para, para expresarse. Y luego también una cosa que aquí ha salido muy de refilón que es eh, tener la, el, la página muy definida al comportamiento de, de compra. O sea, a esto que hemos dicho de cómo comprar el cliente, pues por ejemplo, si el cliente va a tu página a comprar, pues que ya de primeras pueda comprar. Si luego necesita que se lo razones porque quieres comprar, pues que lo siguiente sea una parte más racional. Luego, si quieres reforzar esa parte racional, pues ponerle testimonios, ponerle ahí sellos de garantía, ponerle un poco de validez, un poco adaptar, saber lo que te digo, si sabes cómo es tu cliente y quién es tu cliente, adaptar tu web a, a tu cliente para que realmente compre. Pues muchísimo. Sí. No, no, creo que hay una parte que, que puedo aportar muy importante que lo comentaba comentado, Sergio, eh, recordado y que muchas veces no lo mencionamos, el tema mobile. O sea, hay mucha gente que tiene su e-commerce, que está muy bien, es muy potente, pero recordad que la mayoría de usuarios utiliza el móvil para, para buscar productos. Esto hay que tenerlo en cuenta y no olvidarlo y, y Google cada vez está teniéndolo más en cuenta. Pues, Marcia, Sergio, eh, eh, un placer eh, terminar este último bloque con vosotros y espero que os animéis y que vengáis más, más actividades de la Latina Valley, pero pasa que, Sergio, le tengo controlado. Seguro porque el próximo evento de la Latina Valley en Zaragoza lo organizas tú. Me, ha, me, has liado, me has liado, pero bien, Emilio. Pero sí, sí, sí, eh, pues tú lo sabes. Yo llegué aquí a la Latina un poco de casualidad, me ha encantado. Eh, yo creo que tenemos muy buena relación y, y cuando vi que había un grupo de eh, Latina Zaragoza, que, que bueno, que me dijiste que no llegabas, no conseguías dar respuesta, digo, joder, yo, yo quiero mover ese grupo porque, porque me encantan estos encuentros y creo que aquí no, no hay no hay un encuentro de este tipo a nivel local. Entonces, además me los encontraba, es curioso porque encontraba mucha gente de, de aquí de Aragón en los encuentros de Latina, pero este tipo de encuentros no hay. Entonces dije, venga, me lié un poco la manta a la cabeza contigo, eh, allí estamos, ya tenemos casi 50 personas apuntadas, creo que te lo dije, Emilio, sí. al, al evento y, y yo espero llegar a las 100 como los tuyos. Pues no más, más, porque en, eh, ten en cuenta que tengo que entrar yo con, con toda mi maquinaria, que ahí eh, tenemos que negociar si puedo pillar el ave para pasarme y ahí ya arrastra a toda la gente que se pueda para allá. Pero lo hablamos, lo seguimos hablando en privado. Muchas gracias, por y por llevar en la Latina Valley en Zaragoza y en Aragón. Muchas gracias. Yo solo Adiós. añado que Barcelona es una ciudad que creo que te gustaría conocer, ¿no, Emilio? <risa> la tengo un poco, un poco inconocida, de hecho ya he puesto mi próximo evento presencial en Barcelona, ya lo he ya lo he asignado y, y Barcelona ya por fin eh, vamos a volver al presencial en la ciudad de condal ya, ya era hora, pues justo lo tienes bien. en el calendario de la latina si te vas, eh, justo ya verás los, todo el calendario que tenemos para Barcelona, que tenemos cuatro actividades en los próximos meses planteadas. Pues me apuntaré pues, eh, Sergio, eh, Marcia, eh, un placer y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un, saludo. gracias un saludo. a todos. Pues nos quedamos, nos quedamos tú y yo. <risa> ¿Cuánto llevamos? Dos horas. Eh, dos, horas dos horas, horas llevamos ya. Sí, no, Qué yo he bueno. estado más en el backstage, tú has estado más, más en la parte de, de delante de, del propio live y, y la verdad que ha sido toda una experiencia, esto de eh, tengo que contarlo, pero hemos tenido diez y no, la decena de invitados. Sí, me ha gustado bastante. Además, ha molado porque ha sido muy, muy dinámico. Y a pesar de que hago un invitado como Antonio, pues que ha entrado en extreme y se ha tenido que ir corriendo. Eh, está súper bien encajado los horarios. 7, 8, 9, 10, tú y yo, 12. Hemos sido 12 en, el, en la retransmisión en directo. Qué bueno. O sea, dos horas de... Tenemos que sacar estadísticas, pero yo creo que la, la experiencia positiva. Pero claro, aquí lo que importa no son lo que opinemos nosotros, es lo que opináis vosotros. Entonces, preguntitas. porque eh, entramos en un momento íntimo y personal. En los que estáis aquí, sois audiencia o de David, o sois audiencia mía, y esperaríamos feedback por favor, comentarios. Eh, ¿Qué os ha parecido este live conjunto? ¿Qué os ha parecido que tengamos una decena de invitados durante dos horas tocando tantos bloques, eh, cosas a mejorar, eh, cosas que os hayan gustado? Porque si lo dejáis en los comentarios, eh, os aseguro que los vamos a pasando por los comentarios y os vamos a fichar y os vamos a ver qué nos estáis comentando. Entonces, de aquí al Dentro de pocos minutos que cerremos, por favor, vuestro feedback os lo pedimos porque esto Gracias. ha sido un total experimento y, y la verdad yo creo que nos lo hemos pasado bien, que en realidad es lo más importante. Creo que hemos aportado valor, pero la pregunta es, ¿a vosotros qué os ha parecido? ¿Qué te ha parecido a ti, mí. A mí me ha gustado y, y además me eh, es un experimento muy chulo el ver cómo de repente gente que tampoco estaba avisada, porque en, en, en los canales de Twitch o de YouTube, claro, te salta de repente el live, que a lo mejor no te has enterado, y, y, y de repente ver tanta gente, tantos invitados, que a lo mejor están acostumbrados a ver solo a uno de los dos, yo creo que ha tenido que ser chulo, ¿no? Porque también he visto algún comentario que decían, eh, ¡ostras, cuánto invitado! ¡Cómo mola! <risa> pues una decena. Pues el próximo live de, de grupal, de evento, lo tenemos eh, del Afterworld Comercio Electrónico que hicimos ayer... Eh, y lo tenemos el 14 de octubre y yo entre media la semana que viene tengo live el 6 y el 7 de octubre eh, ¿cuándo es tu próximo live? ¿Mi próximo live? Imagino que ya el lunes, porque ya está hasta, hasta el lunes, yo creo que a partir de mañana que me toca evento, es momento de desconectar y coger la cervecita y el vino <risa> que llevo una semana <risa> Yo pillaré una Michelada, seguramente, con Pacífico, a, a poder ser sí, posible. Pues, pues ahora ahora la, la de trabajo que nos queda. Es que me tengo que poner a editar todas y cada uno de los cronómetros exactos de cada uno para año, la que me queda. La que me queda, porque es que me gustaría eh, crear todo un guión de todo lo que hemos estado hablando para poder compartirlo con, con todos vosotros. Eh, para los que sois mi audiencia, eh, tenéis SEO Rosa. En Twitch, Ceos Rosa en YouTube, tenéis David Ayala en LinkedIn, tenéis Soy Webmaster en Twitter. ¿Se me está olvidando algún canal? No, sino el que buscarme como David Ayala, soy Rosa Soy Webmaster, en alguna de las tres aparezco. Y, y, si, y si me encontréis en Instagram, a lo mejor me encontráis enseñando el culo en un vídeo. Está pixelado, eso sí. Eh, Juan Antonio, comentarte que se va a quedar grabado en todos los canales David, todos los canales míos, con lo cual vas a tener, vas a tener contenido la, de las dos horas, eh, la pena es que no vas a poder aportar las preguntas para, para que te las respondamos en el directo, pero tranquilidad, vamos a hacer un montón de directos porque la idea es que nos hemos marcado tanto David con Rosas como yo, nos hemos marcado una serie de metas de, de, de eh, personas a las que eh, superar principalmente en Twitch pero que si sí, se opera en LinkedIn YouTube y demás tampoco nos vamos a mosquear en absoluto que somos para eso somos competitivos y nos gusta el SEO y nos gusta posicionar los primeros es. así que Juan Antonio lo vas a tener nada más que le demos al botón de apagado vas a tener eh, todo en nuestros canales respectivos lo vas a tener disponible eh, un placer un placer Jesús muchas gracias por, por tus palabras y por aportar preguntas en la parte final. Y algo que quieras comentar antes de que cerremos, ahora que sí que ya hemos dos horas, dos minutos, seis segundos. <risa> bueno, pues, eh, que decir que un placer a todos los que habéis estado por aquí tanto rato. La verdad es que se agradece el, el, el tener tanta compañía hasta el final. Eh, todos los que hayáis ido con Arraid hacia el canal de Emilio, eh, seguidle. Si no os aparece el botón de seguirle con array darle a actualizar al navegador, que entonces ya os aparecerá, que hay veces que no aparece con lo cual seguirle, que además Emilio eh, hablando así en Petit Comité con él le va a dar caña a su canal de Twitch y va a empezar a meterle fuego con consejos, con directos o sea, y cuando Emilio se pone, se pone porque hay que decir que cuando estaba Clubhouse eh, la que lío fue parda eh, sí, con sí. lo cual si se pone serio con Twitch no me quiero llegar a imaginar <risa> nos vamos a poner muy serios, muy serios te lo aseguro y espero que, que haciendo muchas colaboraciones entre, entre tú y yo y, y, y por supuesto eh, muchas gracias por haber estado aquí durante estas dos últimas horas eh, sin, sin mi agradable compañero hubiera sido imposible hacernos las dos horas de seguido, eh, porque tú estás más acostumbrado recuerdo la maratón, de, la maratón que te hiciste 90 días, 90 live me acuerdo de aquello, y ¿eh? encima lo terminamos con un directo de 12 horas que yo a las <risa> 3 horas me quería morir. O sea, encima, yo inocente de mí, me puse a las 12 de la noche a empezar el directo, que me puse una cachimba y, y un vaso de, de algo de whisky, o yo qué sé qué fue, y dije, a las 3 horas, digo, me quiero morir, me quiero meter en la cama, aún me quedan 9 horas. <risa> eh, ahí, eh, creo que sí, hubo una temporada en la que en Twitch se... En Twitch, eh, o se empezó a poner de moda lo de la, la, las maratones de 24 horas, ¿no? Sí, porque hacían el tema este de si llegamos a tantas suscripciones, tal, me hago eh, tres horas de directo. Si suman a tanto, me hago cuatro. O sea, y la gente, por putear, se iba suscribiendo o te iba dando tips para que <risa> subiera. Y hubo gente que tuvo que subir mucho el precio porque dice, coño, me voy a tirar tres días sin dormir emitiendo. ¡Ja, <risa> A ver, a ver, yo os lo aseguro. Por suscripciones, yo, si las tuviera que no tengo, por suscripciones os aseguro que os hago la maratón, pero como no tengo suscripciones porque necesito llegar al límite mínimo de, de afiliado, el, el, el, el logro del de, camino del afiliado, ¿verdad? Sí. Era el que tenía que superar. Vale. Eh, por fin, eh, todos los que estáis en el canal de, de SEO Rosa, seguidme para que podáis conseguir yo ese eso de de la suscripción y cuando tengamos la suscripción que me podáis putear a toro eh, que os guste, porque a ver aquí un y comité ya que nos ponemos, me va la marcha <risa> me va la marcha de hace mucho tiempo, que llevo en redes desde el 92 aproximadamente a, a estas alturas y estas canas hacernos streamer va a ser divertido Oye, yo creo que se puede liar, porque ahora que has dicho el tema de los retos de tal, eh, ahora que no vamos a poner los dos en serio, yo creo que pueden salir cosas muy divertidas, así que no lo perdáis porque puede ser muy divertido. Y yo Va me pico ser. muy rápido si Emilio dice, no hay huevos o hacemos esto, me pico rápido. Y lo a hacemos. <risa> A ver, a ver, a ver. Eh, yo ya te he pasado por privado un par de canales de Twitch que tenemos que superar en breve. Nada más que les superemos. Eh, de hecho, yo les voy a mandar un mensaje privado y les voy a decir, os hemos superado. Ahí queda, a ver qué hacéis. No, porque mi idea era empezar a crear toda una pequeña comunidad de gente picajosa brutal que vayamos a empezar a crear contenido y, y liar la parda. Con lo cual, creo que tendrás en la cabeza a, a quién va a ser a alguien con barba y gafa. Ah, que le voy a escribir, que no eres tú, por cierto. <risa> ah, que no eres tú. Otro, otro con barba de gafas que le voy a escribir le voy a decir, te hemos superado. Ahí te, ahí te queda. A ver qué pase. No, es que ese mismo ha dicho que te va a superar. Y pues yo me he dicho. Ya sabemos quién es. Y yo he dicho, al Seo Rosa no me lo superan sin que yo supere a ese mismo antes. Así que eh, que sepas que ese ha prometido que te quiere superar vilmente y yo me prometo a mí mismo que al compañero lo voy a superar antes de que te supera a ti. Vamos a darle caña. El pique sano mola. No, no, el pique y el malsano también mola. <risa> a ver, eh, eh, compañero, eh, ha sido un placer. Eh, ahora sí de largo las dos horitas eh, creo que tengo la borrachera del de, de llevar demasiado streameando eh, pero más que nada porque estoy bastante contento porque ha sido una experiencia de este test bastante positiva y porque después de este eh, live streaming de SEOSEM vendrá el DICOM vendrán más live en los canales de, de David, más en los míos y comentaros que vamos a compartir y crear mucho contenido que esperamos que os sea útil y mucho valor con lo cual eh, esperamos. Vuestros comentarios no solo los públicos, sino también los que nos queréis pasar en privado, son bienvenidos. ¿Y le damos al botoncito? Eso es. Con pena porque me pasa muy bien, pero sí. nos vemos en el próximo stream. Pues igual que tú le daste al botoncito de empezar, le voy a dar yo el botoncito de parar. Nos vemos en, el próximo, en los próximos lives. Saludos. Hasta luego.